Buenas noches, estamos en Relatos Oscuros. Todos tenemos relatos oscuros y sería bueno que nos llamaran y nos platicaran estos relatos oscuros que tienen que ver con los fenómenos paranormales, que tienen que ver con enigmas, con misterios, con eh, casos de extraterrestres, con sueños, con subidas del muerto, con cosas extrañas, con fallas en la realidad con situaciones de terror, situaciones de peligro, con infidelidades. Hay infinidad de historias y de relatos oscuros que podemos eh, compartir esta noche. Estoy con Andrea. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, buenas noches a todos. Muy bien, gracias por estar aquí. Saluditos. Estamos recibiendo los primeros mensajes y comentarios. Gente, estamos siendo más de 100 personas y solo hay seis likes. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? Ayúdenos, por favor. Likes. ¿Ya ni likes? ¿Ya ni likes nos quieren dar, gente? seis likes. ¿Por qué? Les caemos gordos. Nos ven nada más para burlarse de nosotros. Tienen odio, tienen rencor sobre nosotros. ¿Qué pasa? ¿Por qué solo seis likes? Y likes, o sea, y no hablemos de corazoncitos porque ningún corazoncito. Un abrazo a toda la gente que está eh, llegando. Ya lo dejé. Gracias, Benito. Gracias. No se les olvide dejar los likes, las compartidas. Aniel Max dice, buenas noches. Mi hermanazo Aniel Max que nos manda 50 pesotes desde Tuxpan, Veracruz. Hola, Ángel. Saluditos. Tú sí le dices Ángel, ¿verdad? Yo sí le digo Ángel. Yo le digo Ángel Max. Y siempre le dijiste Ángel, ¿no? Siempre, Aniel. siempre, siempre. Ángel, sí. Uh -huh. Pero yo sí veía que era como Ángel. A ver, si lo lees, ¿cómo, cómo se leerá? Dice Ángel. Yo, yo le diría Ángel Max. Ángel Max. Yo Ángel. Pero bueno, Ángel, muchas gracias por el apoyo. Dice Ghost in the World... Se movió la calavera de atrás, buenas Fox, sintiendo una situación que estoy como entre la vida y la muerte, no sé cómo poder sobrellevar esta situación. Pues llámanos Brian. Chamasha. A ver, ¿cómo, ¿cómo le dirías a Brian? ¿Briam o Brian? Brian. ¿Brian? Uh -huh. Brian Vargas. Mi hermano, llámanos y cuéntanos esta situación, también podemos escucharte, ¿eh? Cualquier historia perturbadora, oscura, secreta, relato... Eh, misterioso, situación extraña. Llámenos y cuéntenos sus historias. Vamos iniciando este programa 11.35 de la noche, un poquito tarde, pero teníamos un montón de trabajo, estábamos muy atareados, este, casi que no hacíamos transmisión de lo atareados que estábamos, ¿verdad? Casi uh -huh. corriendo veníamos uh -huh. a hacer transmisión y ahorita seguiremos haciendo el trabajo que estábamos haciendo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Que no les dé pena hablar, aquí hay gente que dice que le da pena llamar por teléfono. No, les dé pena, llamen, llamen. Si no les dé pena, nadie los está viendo. Solamente los escuchamos y no pasa nada. Pierdan ese temor. Saludos a Calavera Men también. A José Rojas, saludos. A Gozzi de Wall, gracias. Vamos iniciando este programa 11.35 de la noche. Tenemos algunos... Eh, casos y algunas historias que nos han mandado al WhatsApp. Ahorita las vamos a revisar. Eh, gracias a María de Jesús también. Saluditos María Ortuña, saludos a Pau, saludos a Ghost, a quién más estaba por ahí, a Danubio, Chicano, eh, ¿quién más vi por ahí? Ah, Calavera Man también lo vi por ahí. Tú vamos a empezar con los relatos oscuros. Eh, para que se animen a llamar y contarnos algunos. ¿Tú tienes algún relato oscuro? Pero Andrea? dame tiempo y me acuerdo, a ver. No, pues puede ser, mismo, de, puede ser de muchas cosas tu relato ahorita, oscuro. Ahorita mismo no, no, no. No, no, no me acuerdo de uno así como, como chévere. Cuando vaya así surgiendo la transmisión, yo. ¿Te acuerdas de tu relato? <risa> yo me voy siempre acordando, sí. ¿sí? Uh -huh. Dice, Ox, ¿por qué tan tarde los lives? ¿Algo cambió? Eh, el horario de verano cambió, eh, eh, cambió el horario de verano, por eso. Y no es tan tarde, acá en, eh, en California son las 9.37 de la noche. A mí no se me hace tarde ahora que vivimos aquí en no. Los Ángeles, no se me hace tarde no. 9.37 de la noche. La noche es joven. Aquí estamos muy <risa> muy empezando la noche en Los Ángeles, California. Uh -huh seguramente has de vivir en Argentina, ahí sí ha de ser como las una y media de la mañana, por eso dices, pero no, aquí es muy temprano. Uh -huh. Dice Ricardo Méndez, ¿qué opinas de la existencia de la llorona? ¿Crees que sea real o no? Pues es que la han visto tantas personas y la han escuchado tantas personas que yo creo que sí puede ser real. ¿Tú? Sí. ¿Sí? sí. ¿La llorona crees que sí exista? Sí, sí, sí. Sí, porque eh, a mí me pasó como que una historia así si bien. <coughs> creo que fue la primera vez que yo llamé aquí a, a tu transmisión que conté la historia. ¿Tú una vez llamaste a mi transmisión? Sí. ¿Tú me veías aquí en, en YouTube? Sí. ¿Tú veías mi programa? Sí. Y decías, ay, qué muchacho tan guapo, tan inteligente. Sí, pero duré cinco años viendo tu transmisión y jamás llamé. Ah, ¿y por qué me veías desde las desde las sombras pues no sé como que un día dije voy a llamar y ya cinco años se... me estuviste viendo y no me no me llamabas no me mandabas mensaje sí, ni no. escribías no no porque yo no suelo pues ser como muy aventada, no o sea nada más te gustaba decías qué rico está ese qué morenito guapo ese hombre, sí, sí. no puedo creer lo inteligente qué maravilloso inteligente. que es uh -huh. Qué interesante eso. Sí, pero yo no soy aventada, entonces no. Fue un día que tú hablaste de un tema muy interesante, me gustó. ¿Qué tema era eso? Y por eso llamé, no me acuerdo. No me acuerdo, pero sí recuerdo que, que ese día llamé y, y ya. Y todo en el chat ya estaban diciendo ya córtale. Ya córtale. Pues, claro, como siempre, pero pues no importa, uno llama y se quita esa pena y llama y listo. Dice Maru que ella es aventada. Yo también soy aventada, dice Maru. Bueno, muy bien, Maru. Porque yo sí no, yo sí no puedo ser aventada, eso sí. <risa> <risa> <risa> ya se chivió dice Lisette Martínez. Un abrazo a Lisette Martínez también que nos está viendo Saludito, en Lizette. Facebook. Y bueno, eh, yo debo de ir al baño y regreso. Mientras tú, cuéntanos una historia pero las la lucecita, no... Ah, no la pusimos, ¿verdad? No, mire, yo sí decía, hacer esto como muy... Muy raro. Muy oh, raro. Ahí está. Tengo un segundito, ya vuelvo, de que me chivié, pues tengo que ir al baño. ¿Cuál es el tema de hoy, pregunta, Duende Quitamura. Duende no Quitamura, siempre te dice cosas que hacen el chat. Siempre me dices cosas malas en el chat, Duende Quitamura. y ¿sabes qué? Mira. <risa> no me caes muy bien porque yo nunca te he hecho nada. Besitos, Laura. Besitos a todos. Bueno, ¿qué, qué historia les cuento? A ver, qué les puedo contar? Mm. Bueno, mientras tanto yo les voy mandando saludos a, a, a Jano, Jano que por ahí a veces también me saluda. Ah, Maru ya llegó, saluditos, Maru. Yo les voy a contar la primera historia oscura, el primer relato oscuro acá, se lo voy a contar yo a ti también, saluditos bueno, resulta que Andrea nunca me saluda, Jordi, saluditos resulta que eh, ahora que fuimos a Puebla no confíen en el Waze, porque el Waze siempre, bueno, al menos ya han sido como dos o tres veces que nos ha llevado por caminos que, que están muy feos y en esta ocasión de Puebla para el Estado de México, en lugar de llevarnos por la carretera principal, nos llevó por otras carreteras y nos fue a fuimos a parar hasta Morelos. En lugar de pasar directamente a Ciudad de México, nos fue a dar la vuelta hasta Morelos. ¿Por qué? No sé, maldito Waze. Yo no confío en el Waze y lamentablemente pues no, no, no voy de copiloto para ir ayudando al chofer. Pero desde, desde ya lo voy a empezar a hacer porque no confío en esa aplicación de Waze. Me parece que es mejor la, el Google Maps. Yo siempre he usado Google Maps y sin problemas. Entonces ese Waze nos mandó hasta Morelos. Y resulta que pasamos por la carretera donde... Eh, pues había... ¿Qué? ¿Por qué me sentiste, ¿Sentiste que le toqué? No, fue un duende. Bueno. pasamos por donde tiraron a la chica esta si no saben, si son de otro ah, país sí. les vamos a platicar rápidamente en estos últimos días eh, bueno, el fin de semana estuvo la noticia sobre una chica aquí en, en México que fue encontrada en, eh, en la carretera ahí en Morelos está pues ya desvivida una persona que iba pasando por el camino, encontró su cuerpo, tomó fotografías de los tatuajes que tenía esta chica antes de llamar a las autoridades, tomó fotografías de los tatuajes de la chica y la subió a redes sociales para ver quién la reconocía. Y por eso se hizo tan viral esta historia. Una chica que era de Ciudad de México, fue encontrada en la carretera allá en Morelos, sin vida. Eh, las autoridades de Morelos, ya la gente que está, que es de México, sí conoce la historia, los que no son de México, pues bueno, están, están escuchándola. Las autoridades dijeron que no tenía un ataque, que no había sufrido un ataque sexual y que había muerto por, por congestión alcohólica, ¿Y cómo es eso cuando se ahoga? Intoxicación alcohólica y... Eh, Broncoaspiración. Bronco sí. Que broncoaspiró. Eso de broncoaspirar, este, es cuando una persona se vomita uh -huh. y, y ya, y se vomita y qué, se ahoga con su propio vómito. No, no, eh, o sea, está tan ebria, tan ebria que, el pues, obviamente, el cuerpo como que intenta sacar todo el alcohol y todo eso, vomita... Y, y ella sigue respirando y respira eso, y, y eso entra a los pulmones, el vómito, y se ahoga. Exacto. Hasta ahí había visto la historia, ha, ha evolucionado durante estos días. Eh, precisamente cuando regresábamos de Puebla, ya conocía la historia, la había seguido muy de cerca y pasamos por donde esta chica fue encontrada muerta. Las primeras investigaciones arrojaron que la chica había estado tomando en un restaurante en la Ciudad de México con una pareja de novios, un, un hombre y una mujer, desde las 10 de la mañana al parecer había estado en ese restaurante y ya para la noche se habían ido al domicilio del, del hombre, de la pareja, y que de ahí había tomado un, un taxi o un auto de aplicación para irse a su casa y ya no había llegado a su casa, eso es lo que primero se había dicho y las investigaciones después arrojaron que, que no, que en realidad la chica no se había ido en ningún automóvil, que al parecer había muerto dentro del departamento de estas dos personas. Eh, detuvieron a la, a la mujer, a la novia, y el, el hombre no lo habían encontrado, estaba desaparecido, pero curiosamente estos dos habían ido a, incluso al entierro de la chica, ¿verdad? Sí, fueron al entierro, o sea, son, a veces dicen, o sea, lo que siempre dicen, ¿no? Que el asesino siempre está el día del, del funeral como para asegurarse que se murió. En este caso, ¿fueron hasta su funeral? ¿Estuvieron ahí? A mí me parece raro, nuevamente, porque eh, una de las familiares de la chica menciona que el cuerpo tenía golpes, incluso que tenía, eh, pues como si la hubieran ahorcado, que tenía marcas en el cuello. Que, eh, y empezando, todos comenzaron a dudar de la versión que había dado la fiscalía sobre que la chica había broncoaspirado, que más bien la habían golpeado hasta morir. Eh, el hombre que estuvo en, ese, en, en este meollo pues se entregó, me parece que se entregó a Monterrey y él dijo que no le había hecho nada, que no era, que él no era responsable y que se ponía a disposición de las autoridades para, para deslindar eh, pues su participación, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, ya han salido videos en donde se le ve a él o a un hombre sacándola cargando para meterla en, au en el automóvil y al parecer fue donde, fueron, donde la llevaron hasta Morelos, desde Ciudad de México hasta Morelos, a tirarla en la carretera. No sé hasta dónde vayan las investigaciones, el día de hoy, la mañana, estábamos viendo en vivo precisamente, ¿no? Sí, lo que más o menos yo supe fue que eh, este, el que la asesinó, creo, perdonen si me equivoco, eh, estaba ahí como en un complot con el con el fiscal, con un fiscal, algo así, más o menos, disculpen ah, bueno, si no sí. entiendo muy bien, si alguien sabe bien de la noticia, nos puede decir, pero dice que estaba por ahí en un complot y no sé qué cosas y, y están en esa investigación. Están en eso. Ahora estaba diciendo Claudia Sheinbaum que, eh, que el fiscal al parecer estaba en complicidad ahora con este hombre, porque al parecer este hombre pues tiene dinero y que por eso la primera versión de que ella había broncoaspirado y ahora están mencionando que en realidad fue una, un feminicidio que la habían golpeado hasta que perdió la vida esto ya no lo sé si sea si sea real, nuevamente estamos en otro caso en donde a mí me parece que se buscan culpables para detener eh, la opinión de la gente no porque la, la opinión de la gente es no, ¿cómo es posible que haya bronco aspirado? ¿Por qué la fueron a tirar? Los golpes que tenía. Entonces, aquí al parecer pues, estos dos, dos, esta pareja de novios, pues yo creo que ya se dañó la vida, como dice Andrea. Porque eh, se lo le van a le van a imputar o le van a, más bien le van a poner que ellos son los asesinos. Eh, ¿Quién está mintiendo en este caso? Está mintiendo la fiscalía de Morelos, quien fue quien llevó las primeras investigaciones y le hicieron los exámenes al cuerpo y dijeron que Bronco aspiró. O tiene razón eh, la, los familiares o pues el gobierno de, de la Ciudad de México al decir que fue un feminicidio. No sé qué haya pasado. Pau Carlos nos mandó un super sticker. Gracias, Pau. Gracias. Miren, si estuvo... Es que yo no sé por qué tiene hay estos, estos conflictos. ¿Por qué hay estos conflictos? Y creo que todo va por la presión social. Uh -huh. Si sí, la gente dice fue feminicidio, aunque no haya sido feminicidio, buscan hacerlo para que la gente sienta que hay justicia. Uh -huh. Esa es mi opinión. Si ustedes quieren creer que ella fue golpeada hasta morir, eh, pues es, es su opinión, la verdad. Ni uh -huh. ustedes ni yo sabemos qué fue lo que sucedió. Lo que sí veo completamente mal y que por esa acción sí se debe de tener un castigo a estas personas es por qué fueron a tirarla. Si ella murió en el departamento porque vomitó y aspiró su vómito y se murió, ¿Por qué habrían ido a tirarla hasta, hasta Morelos? Pues yo, yo opino, no sé, no sé, ¿no? O sea, es una suposición mía, no vayan a pensar que pues eso digo, ¿no? Sino que pues yo supongo que cuando ellos vieron la chica muerta, eh, ellos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque se llenaron de pánico, mejor dicho, porque yo no me imagino estar en una situación así, o sea, se llenan de pánico y, no, y su mente como que ya no sabe qué hacer, entonces... Yo creo que en, el, en los movimientos de ella, de levantarla, de cargarla, la tuvieron que a, apretar duro, fuerte, para, para poderla alzar y todo esto, que yo creo que le generó algunos moretones, porque pues, yo veo en las fotografías que, que tomaron de sus tatuajes, que no es que esté contato, las fotos ¿sí? ¿Sí? sí se ven morados, pero obviamente no se ven tanto. Obviamente tiene una marca en el cuello, bueno, pero qué tal haya sido por, por alguna caída, caídas o algo así de intentar levantarla y todo, porque el chico que la tenía alzada eh, para llevarla la tenía en una posición tremenda o sea, en cualquier, cualquier cosa que le pase a un cuerpo así queda morado entonces pues yo me imagino que, que eso fue lo que le sucedería ¿no? Que, que quedaron morados por haberla cargado y pues la llevaron bien lejos para tirarla y, y como para pensar, bueno listo ya nos deshicimos, pero Sí. Ya con una mente más fría, ya uno dice, no, pero digámosle a la policía o algo, pero yo creo que se llenaron fue de pánico. Yo no sé, sí te puedes llenar de pánico, pero eso de ir a tirarla y luego tan lejos, eso, sí, pues, sí. eso ya amerita una sanción, un castigo. Sí, sí, sí, eso ya es un castigo. ya no Sabemos, esto sí sabemos... Que la chica desde las 10 de la mañana, 11 de la mañana, estaba en el restaurante con estos dos eh, tomando. Me parece que eso fue el día domingo, no sé, fue el día sábado, no me acuerdo qué día fue. Estuvieron tomando todo el día, todo el día estuvieron tomando. Entonces, me parece que dentro de los estudios, no sé ahora qué vaya a suceder, pero es claro que había pruebas de que tenía una congestión alcohólica. Ahora, lo que haya sucedido en el departamento es si se murió porque se quedó dormida y vomitó, eh, pues ahí tuvieron que haber dado parte de las autoridades esta pareja. Pero bueno, aquí M.M.G. dice, yo siento que la otra se durmió de peda. Uh -huh. eh, o sea, que la chica se durmió ya por la intoxicación sí, alcohólica sí, claro, sí, claro. y el otro quiso abusar de ella, no se dejó y la mató sin querer. Por ejemplo, aquí tenemos una una opinión de lo que pudo haber sucedido. Sí, tú sí tienes la razón, quizás, pero entonces, ¿por qué no le hizo nada después? O sea, ya, ya le quedaba fácil, ¿no? Ya desvivida, ya yo creo que ya le hubiera podido hacer algo, ¿no? Otra, otra situación es que está la parejita y están tomando con ella. Si se van al departamento, siguen tomando, ya en su borrachera, bien, eh, se pudo malinterpretar algo. Este, esta chica borracha se le pudo insinuar al hombre, el hombre borracho se le pudo insinuar a ella, y la novia pudo, de borracha también pudo actuar, golpeándola, eh, ahí hay, ahí hay, este, una historia que no está completa, yo creo que el haberla cargado, subirla al auto y llevarla hasta Morelos a tirarla, sí tiene, grave culpabilidad y se tiene que castigar no sé cómo yo no sé de leyes pero eso yo creo que sí tiene una una terminología y de ahí tiene que ser pues, responsable de algo uh -huh. los los golpes eh, no sé la verdad es que se hablan de golpes pero como que no el no hay evidencias de, de los golpes en las fotos que tuviste de los tatuajes se vayan golpes Sí, había moretones. O había uno que sí se alcanza a ver. O sea, pero verdaderamente moretones que yo haya visto ahí, que, que se veían bien, no. Yo vi, fue sí, unas marcas en el cuello, eh, algunos moretones, pero pues, pero pues no sé, o sea, para uno llegar a decir sí, le golpearon hasta morir, pues no, o sea. ¿Qué tal que el, el, el golpe en el, en el cráneo, como dice este chico aquí, que golpes en el cráneo, qué tal que haya sido porque la arrojaron así muy duro al, al, allá donde la tiraron y se haya golpeado? Sí, bueno, sí, eso... Por, por ejemplo, que en el, el carro vaya avanzando y que la, la haya aventado. Exacto. Pudo haber sido. Porque para dejarla en la orilla de la, de la carretera, me parece si sí, es como abrir la puerta ¿Tirarla? y, y claro, aventarla. Claro porque si hubieran querido esconder el cuerpo, pues como que, no sé, si ya la llevaste tan lejos, pues bien te podrás eh, parar en un paraje este, solitario y llevarla más al fondo, ¿no? Más a, más a una cañada, más a un cerro, más al bosque, a un lugar donde no se vea y donde no la encuentren por un tiempo, pero me parece eso, muy, muy extraño el que se la haya llevado tan lejos, y que haya ya, aparecido sí. en la orilla de la carretera. Exacto, sí. Y que la hayan encontrado tan fácil, porque pues habían, eran unos deportistas, algo así. Era un ciclista, me es, parece. Ajá. Los que la encontraron, entonces iban pasando por ahí la vieron. Entonces sí fue que la tiraron así, y ya, y se fueron. Déjame ver si encuentro los tatuajes, porque hay fotos de sus tatuajes, ¿no? Sí, sí, sí, por ahí están las fotos. ¿Cómo se llamaba la chica? Eh, a ¿Ariadna? Arianna ¿Ah, sí? ¿Ariadna? Sí, ¿verdad? A ¿Ariadna? Pues uh, ¿Será que eso está en internet? ¿No sí, debe ¿sabes? estar. O sea, las fotos, sí. no y pues sí de que tienen que pagar por eso que hicieron obviamente porque nomás el tirar a una persona que está ya muerta ya pues, si no hicieron nada debieron entregar y debieron por, debieron este llamar a y avisar decir, no, ¿no? miren se nos murió aquí para que pues, sí. pues sí pero pero pues sí el hecho nomás de ir a llevarla hasta allá ya, eso ya es un ya es para que paguen estoy buscando aquí los este las fotos de los tatuajes pero no no la no están, fíjate, yo creo que Más en Facebook, ¿no? Es donde se compartieron Las yo fotos, ¿dónde lo fue? viste tú? En, pues en las noticias, en YouTube ah, Cuando YouTube. hablan, sí, cuando Ah, pues si quieres buscar busca. yo, yo, lo vi, yo lo vi en Facebook A ver Porque ahí en las noticias en YouTube Cuando están hablando sobre ella Ahí van mostrando los, Ah, que ah, aparecen la, las fotos Mira, sí. ahí está la otra en el brazo Sí, pero fíjate, no no aquí yo no veo golpes Exacto, o sea, es A que ver. no Mira, por ejemplo, ahí tiene... Pero yo creo que es más de su collar, ¿no? A ver, vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla, compartir pantalla. Con que no digan que fue el jaguar, dice Hugo Rodríguez. A ver, vamos a ver la ventana. Eh, compartir. Mira, que ahí tiene el cuello, pero eso, no, no sé. Sí, sí. Aquí, no, ese no. es un no. collar, ¿no? Sí, aquí tiene un collar. Sí, no, no es como sombra. De hecho, mira, tiene, tiene collar. Tal cual, o sea, no se ve que le hayan... Ahí está el del brazo, mira. Ah, acá eh, está el del ese, brazo. Ese. Entonces, pues, no sé. Sí, mira, y, y, la encontraron. O sea, la han de haber tirado en la noche, como, como se sabe. Y en la mañana luego, luego la encontraron. Mira, se ve uh -huh. todavía que por ahí hay otro ver, devuélvete donde miraste antes y ahí se ven más fotos Aquí este, este, debe ser también, este ¿no? es el otro este sí. es otro tatuaje pero, ¿verdad? Pues sí, pero mira en su brazo a ver, vamos a ver vamos a poner a compartir pantalla compartir pantalla ventana, pestaña Ok, ahí estamos viendo en pantalla. Sí, ahí está. Ok, eh, aquí le pusieron como... Distorsionaron. Una distorsión para que no se vea. Pero estas son las fotografías que fueron subidas a redes sociales de los tatuajes de la chica. Y es así como la reconocen inmediatamente y por eso el caso se vuelve, se vuelve tan viral. Y es por eso que salen los eh, responsables... De, del gobierno a hablar, uh -huh. como el fiscal o como Claudia Sheuban, o eso, aquí tenemos la foto de su tatuaje, y bueno, también parece que, mira, donde está tirada, no parece que sea la, ¿qué pasó aquí?, no parece que sea la carretera, no, es como, es como un lugar donde hay escombro, ¿no?, uh -huh. Mira su cuello, ¿sí ves? O sea, no es que la hayan precisamente ahorcado así, como dicen. Pues tiene enredado ahí nada más su collar, su pero... Co su collar de pronto le marcó, pero, pero así como estaban diciendo que tenía la, las manos así, no, no, no, no se ve. Pero aquí pues tiene, aquí tiene de... un rasguño, pero esta ya tiene incluso, este, tiene costrita, entonces, pues no, no creo, ¿no? Nosotros tampoco somos como expertos. Pero, digo, se, se notaría si el cuerpo estuviera muy golpeado. Te digo que eso, eso de que tenía uh -huh. golpes el cuerpo. Eh, bueno, claro está que no solo ve lo de las fotos, ¿no? Porque pues el resto no se sabe, no sabemos. Pero bueno, al menos en esta parte del pecho, cuello, no se ven golpes, brazos, no se ven mayugaduras. Uh -huh. Entonces, esto sale... A partir de, de los familiares que, que mencionan esto, es, es lamentable. El, o sea, los familiares, qué tristeza que... qué tristeza lo que le ocurrió a esta chica. Eh, no, a mí, lo no más, lo más, a mí lo más macabro del asunto fue, fue el momento en que el tipo la saca... Cargando, eso ¿no? La saca. Cargando. O sea, tener esa sevicia, o de no llevarlo a un hospital, sino vamos a tirarlo, o sea, quitémonos eso de encima, ¿no? Entonces me pareció, uff esa imagen sí es bien fuerte, me pareció muy fuerte. Eh, pobre, pobre chica, obviamente los familiares pues están desconsolados uh -huh. por una situación así terrible de que salgas a, a tomar con tus amigos uh -huh. y, y que... Suceda algo así. En realidad no sabemos qué pasó en el departamento. No sabemos si la fiscalía eh, dijo la verdad sobre que bronco aspiró. O no sabemos si lo del gobierno de, de la Ciudad de México está diciendo que la, pues que la desvivieron a golpes. ¿Cuál es la verdad? Otra vez estamos en una misma, en una misma situación en donde la verdad va a ser la que nos imponga porque la verdad no la conocemos, la deben de saber bien y deben de declarar estas personas que estuvieron con ellas, ellos saben la verdad absoluta, en este caso pues hay dos personas que sí pueden contar la verdad, en el caso de Devani no las hay y, y ustedes ya vieron cómo fue todo el proceso con Devani, y ya vieron que terminaron creo que arrestando a algunas personas del, del motel, pero... ¿Su arresto no fue como una participación directa con, con la muerte de Devani? Uh -huh. Yo no sé, yo no sé por qué, bueno, sí sé, sí sé por qué suceden cosas así, porque la justicia quiere quedar bien con la sociedad y la sociedad exige lo que imagina. Entonces, la verdad es una, siempre se los he dicho, la verdad es una, y lo demás es lo que se nos dice. Con Devani y la sociedad presionó, presionó y presionó con que había un, un asesino. Y siguió presionando con que a, había un asesino. la fiscalía mejor tuvo que dejar ya eh, cortar esa investigación. Y, o bueno, no cortarla, sino aplazarla y que siga la investigación, se supone. Pues porque, ¿de dónde van a sacar un asesino? Cuando... Mm no hay ninguna prueba de que hubiera una persona cerca de ella, en los videos no los hay pero bueno, el decir esto ahora yo lo puedo decir abiertamente esa es mi opinión, ahora sí puedo decir abiertamente que a mí me parece que no hubo un asesino en el caso de Devani eh, esto si lo dijera en el momento que estaba sucediendo el caso, me hubieran linchado pero yo trato de ser más objetivo, más justo y no solo dejarme guiar por las emociones. Es lamentable lo que le sucedió a Devani, pero tanto como pudo haber sido desvivida, como también que se pudo haber caído sola. O sea, sí existen las dos posibilidades. En el caso de esta chica, pues tú que crees, que murió Bronco Broncoaspiro o que la hayan, la hayan desvivido. Bueno, si la vivieron, ahí sí que investiguen y que busquen que, por qué razón la desvivieron. Bueno, pero lo que yo pienso es que si, si, si se, se, se ahogó, se murió, y ellos no supieron qué hacer. Y, y se, se, se, seguramente se desesperaron tanto y se les nubló la mente que fueron a tirarla. Lo que yo pienso es eso, o sea, que, que la chica sí, sí se ahogó, sí se ahogó, porque, o sea, suele suceder que ya con tanto alcohol ya el, la persona como que ya no razona y, y pueden vomitar de esa forma y ahogarse, sí. Pero pues yo sí opino eso, que la chica sí de pronto se ahogó, le sucedió eso lamentablemente y, y ellos no supieron qué hacer. Entonces hay que saber muy bien uno a dónde va, a qué casa se entra cuánta cantidad de alcohol uno puede aguantar y todo eso porque uno no sabe con qué clase de personas uno puede resultar ¿no? con qué clase de amigos amistades qué clase de personas es con las que uno anda que se le sale el demonio en cualquier momento y sucede estas situaciones yo al parecer también eh, vi como que el hombre este tipo ya tenía o ya había en alguna otra ocasión golpeado a una mujer, me parece que ya tenía una denuncia por golpear a una mujer. Sí, ya tenía una denuncia. Algo si sí, yo, oh. yo escuché, eh, si alguien sabe de esto y estoy diciendo cosas que no, pues corríjanme. Y también estaba checando que le estaban sacando como que esta persona tenía dinero, como que tenía negocios. Eh, yo no sé si estas estas es noticias o esta información de cada persona, comiencen a darlas como para justificar no la, la opinión en general, es decir, vamos a decir que tiene dinero, que tiene negocios, luego va a salir con que eran negocios ilícitos, va a salir con que tenía vínculos con gente mala, con organizaciones del tipo que ustedes ya conocen, así sucede mucho, así sucede mucho no lo estoy defendiendo a esta persona porque claramente se ve en la cámara de seguridad cómo saca cargando el cuerpo de, de la chica. Entonces, desde ahí, él es completamente culpable, uh -huh. al menos de lo que hizo, de moverla y de llevarla a tirar. Ahí ya él se chingó la vida sí. y no sabemos lo que haya pasado. Espero que la novia... Pueda hablar, la que la novia diga que fue lo que ocurrió. Y si se mantiene reservada, a lo mejor es que porque ella tuvo mucha participación en eso, ¿no? no eso, eso, yo creo, ojalá que hablen sí, pero yo creo que no van a hablar porque, pues, se van a hundir más, ¿no? O sea, así sucedió con este caso en Colombia de este Luis Andrés Colmenares, que se fue de fiesta igualmente un 31 de octubre y todo esto, y ninguno habló y se quedó eso así, impune. Entonces, pues sí, en este caso, ojalá que, que hablen, que, que digan qué fue lo que sucedió con esta chica, porque pues a muchos les da como miedo, seguramente, y, y quedar como más implicados en la cuestión. Bueno, ya están implicados, ya sí, eso sí, pero les da miedo seguir hablando para eh, quedar como más implicados en esa situación y se quedan callados. Mira, aquí Mario dice, ya dicen que la novia Vanessa antes se prostituía. Eh, por ejemplo acá también dice yo opino que dice, la amiga dice que ella no se dio cuenta de nada oh, oh, oh. es algo eh, yo no he visto completamente todo todo lo que les estoy comentando es lo que he alcanzado a ver, pero también se me hace raro, en la cámara de seguridad o oh, bueno el video que nos muestran donde sale cargando a la chica solo va a él solo no, no sé si la novia lo acompañó pero según dicen, la novia no estaba en ese momento ahí. De, menos, estaban sumando. estaban en el departamento, estaban los tres. Entonces, ¿qué pasó con ella? ¿Segura? O sea, puede o sea, ser. ¿Será que él se fue solo a, a, a, tirarla. a tirarla? Yo creo que se fue solo. Si él se fue solo a tirarla, a lo mejor se quedaron dormidas las dos, a lo mejor, sí, quiso abusar de ella. Y se dio cuenta que estaba muerta. O no, o, o a lo mejor sin la ahorcó, es que todo puede pasar. Y se la llevó, o sea, claro. Sin para, darse cuenta a la novia. Sin, sin darse, darse cuenta cu a la novia, porque la sacó estaba dormida. Sin... Uh -huh. La saca y se la lleva y la tira. Ah, dice, la novia se quedó a limpiar el departamento, dice Fénix. Pero. El... No, eso es... es que eso sí, y, y es que lamentablemente, o oh, bueno, nosotros tenemos muchas opiniones, en todas seguramente estaremos errados, porque no tenemos a la mano las evidencias, porque nosotros solamente podemos opinar con lo que nos dé las noticias y con lo que se diga, uh -huh. pero si tuviéramos como los datos, como si tuviéramos, por ejemplo, las eh, fotografías el testimonio del ciclista los testimonios de las dos personas eh, no sé si hay fotografías del interior del departamento si hay más eh, tiempo de video porque en el video solamente nos nos pasan una un segundo dos segundos donde la va cargando pero a, a lo mejor otras cámaras de seguridad van mostrando más uh -huh. más momentos no sí yo creo que hay más hay más cosas creo que hay más videos más eh, fotos de, de que se, se habrán tomado ellos esa noche. Luego, ¿qué más cosas? Dice Roque, muchos se emborrachan y se duermen. Sí, la verdad es muy peligroso. Eh, es, y es que es todo todo es peligroso. La verdad, quien toma, pues corre grande peligro. De todo. De todas las situaciones, claro. Pero también los que no toman, están corriendo peligro en diferentes eh, cosas. Mm a veces uno por más que se cuide es cuando le suceden cosas malas, por ejemplo la gente que, y regresamos a lo de la enfermedad esta que, que pasó, hay gente que no salió de su casa, se encerró porque no quería que le pasara lo de la enfermedad, y encerrados les cayó la enfermedad e incluso algunos perecieron entonces, la verdad corremos riesgo todo el tiempo pero los que toman o los que tomamos, la verdad estamos corriendo peligro con más porcentaje, la verdad, sí. Y no sé, eso es lo que le sucedió a esta chica. Y yo sí he escuchado de muchas, de muchas historias de gente que ha muerto así. Hubo una historia en mi familia que de un tío, bueno, en segundo grado, muy, muy lejano, que eh, se puso a beber así, así, así, se quedó dormido en la carrera, era de un tren, imagínate, y, okay. y ahí ya le pasó el tren y, ¿sí? o sea un, un tío tuyo tomó mucho sí un tío un tío lejano. pero tomó así demasiado demasiado y se quedó dormido en la carrilera de un tren y le pasó el tren yo creo que ¿Cómo no crees? No sí imagínate y de muchas otras eh, historias donde eh, también bebe mucho y también se ahogan así se mueren ¿Mm? oye oye mm -hmm. qué feo es, mm -hmm. es eso no como precisamente si tomó tanto ¿Cómo precisamente se va a dormir en las vías del tren? Sí, quién sabe por okay. qué. O quién sabe qué iba a hacer, o. No sé. Calavera dice: Mi primo murió alcoholizado. Sí, es que ya eso es bien. Bien tremendo. O sea, una persona eh, muy alcoholizada no se da cuenta de nada. O sea, y al otro día, si, si quedan vivos, al otro día no se acuerdan de nada, que es lo peor. Dice: Este me yo, Dice, yo por eso no tomo solo cerveza ni qué, sin alcohol. Eh, pues sí, o sea, bueno, o sea, sí, que tomen y todo eso, pero no llegar al punto de ya anularse totalmente porque sí, es peligroso, es peligroso. Emilia dice, morir de congestión alcohólica es algo común. ¿Sabes? Eh, a, alguien empezó, eh, cuando empecé la historia, comentó algo de que posiblemente los que ya conocemos investigadores o exploradores paranormales posiblemente pudieran comenzar con sus videos de la fantasma de la chica se aparece en la carretera de, de Morelos, ¿no? Donde fue tirada. A eso, a eso vamos. Eso es lo que comienza a suceder. No crean que que no. Que no es posible, yo creo que si dicen el, el kilómetro exacto, el lugar exacto donde fue encontrada, van a ir estos tipejos exploradores uh -huh. paranormales a buscar al fantasma de esta chica. Uh -huh. Ya no sé ni qué decir con toda esta cochinada que sucede en todos lados. El canal del crimen, mi hermanazo, nos mandó cinco mil pesos, solo amigo, te llegaron los libros, un abrazo grande. Mi hermano, el día de hoy hace un ratito me llegaron los libros, buenísimos. Buenísimo. ¿Los puedes pasar? Están aquí, mira, son estos dos que están aquí. Gracias, mi hermano, gracias por estos libros que me mandó desde Chile. Aquí los tenemos. Aquí tenemos este que es el de monstruos humanos de Álvaro Matos. Ahí está. Este es de asesinos. Ya nos había platicado en, la, en el podcast que uh -huh. hicimos con él, nos había platicado ya sobre pues, estos, estos asesinos que recopiló de, de diferentes partes y que nos cuenta sus historias. Aquí un libro bastante bastante gruesecito sobre asesinos, monstruos, humanos, la retorcida naturaleza de los asesinos en serie. Me lo mandó mi hermanazo uh -huh. eh, Álvaro Matus, ahí está, y también este otro que es una joya excelente increíble, libro, está buenísimo, excelente. el Freak Show, excelente libro. maravillas y rarezas del mundo, donde se habla sobre estas personas que fueron tratadas como atracciones de circo, como monstruos de circo, y que él hizo las los, las ilustraciones, no, buenísimo. ¿verdad? Increíble. Yo, yo, sí, yo como artista debo decir que compren este libro porque las ilustraciones son muy muy buenas, o sea, es muy muy muy ilustrado, eso es lo que más llama la atención, es buenísimo. Y las historias de cómo las cuenta ahí, súper súper súper chévere, me gustó. Lo único malo es que solo se venden en Chile, por lo que sé, pero hay una página ¿Cómo se sí, llama? Él dijo, él dijo, ¿Cómo ah, se llama la página? Todo, todo libros el, o algo así. Eh, ay, cómo era. Eh, que la puede, que pueden comprar. Espere, este. Dile si está ahí que pues, que nos va, diga, verdad. Sí, para que la diga. Que nos diga la página donde comprar eh, estos este libro aquí. Busca libre, busca, busca libre, libre, busca es, libre. Vean qué chulada de ilustraciones. Wow, buenísimo. está increíble. Qué joya en español, con ilustraciones eh, propias. Esto es una verdadera joya. Lo único que hubiera pedido... Busca libros, eso sí se llama así. Lo único que hubiera pedido es que pues, me hubiera dejado una... Sí, la dejó. ¿Una qué? ¿Una dedicatoria? Sí, sí, sí la dejó no, sí, A ver, a ver. Aquí. Yo la busqué. Mírala. Ah, acá ah, está, acá está Yo sí, me iré muy bien Ese libro, sí Es lo que andaba buscando, ahí está Dice, para Oxlack, con mucho cariño Espero que disfrutes de la Función, wow Álvaro Matus, octubre de dos mil Señores y señores, niños y niñas Vean el freak show Que tenemos aquí, sí, sí, claro Claro, no iba A sentirme bien si no Estuviera dedicado Claro, Ahí lo bien. tenemos. Es una joyita ya dedicada. Gracias, mi hermano. Mira, aquí. y aquí también, mira. Ahí está. <risa> Ahí bien. está. Vean esas ilustraciones. Y acá tenemos la otra dedicatoria. Dice: Monstruos Humanos, la retorcida de la naturaleza de los asesinos en serie. Con mucho afecto para Oxla Castro, espero que disfrutes de este libro. Eres inspiración para muchos. Sigue adelante mi hermanazo, muchísimas, muchísimas gracias, ahí tenemos la dedicatoria, y bueno, ojalá, en Busca Libre los, los pueden adquirir, estos libros, sí, buenísimo, eh, pero si son de Chile, pues ahí los pueden adquirir mucho más rápido, eh, lo voy a leer, vamos a, yo creo que voy a irlos leyendo de a poco, y les voy a ir platicando sobre algunas, porque aquí está como por historias, entonces podríamos uh, platicar sobre, por ejemplo, la historia, historia de Patrick McKay, el discípulo del diablo que tenemos acá. Me gusta también porque ahí él muestra, eh, por ejemplo, cuando la, está hablando sobre este vampiro eh, Tepes, él pone las, la pinturas, Tepes. Las, las pinturas y todo eso, pone pequeños fragmentos de pinturas, me encanta también por eso. Va a estar muy buena las historias que vamos a leer aquí. ...se las vamos a compartir... ...en esta nueva etapa que les iba a platicar... ...sobre las transmisiones... ...que Relatos Oscuros... ...iba a tener más organización... Eh, ...va a ir dentro de esto... ...pues eh, que leamos algunas partes... ...o que podamos discutir... ...algunos mm -hmm. fragmentos de los libros... ...de todos los libros que tengo... ...entonces eh, va, a ser, va a ser interesante... ...porque no solamente vamos a esperar... ...a recibir las llamadas telefónicas sino que vamos a tener espacios en donde podamos hablar de un tema, en donde podamos leer algún texto, donde podamos recibir las llamadas telefónicas, etcétera, mm -hmm. y donde podamos ver las evidencias que nos mandan al WhatsApp. Así que en esta nueva etapa que estoy construyendo para este podcast, para estas transmisiones, pues vendrán esos cambios que espero les gusten mucho, porque vamos a tener un horario, vamos a tener una entrada, una salida, una imagen y vamos a tener ya una organización para las transmisiones, así que les agradezco mucho a toda la gente que nos sigue, en todas las redes sociales, sobre todo a mi hermanazo, el canal del crimen, eh, ahí está Álvaro, genial amigos, espero que los disfrutes, un abrazo grande para ambos, gracias mi hermanazo, sabes, aquí cayeron, pero sí, muy bien en la biblioteca que estamos armando, estamos construyendo una biblioteca de libros interesantísimos, la verdad, tengo muchas joyas y ya tenemos dos, dos de tu autoría que me siento muy, muy contento de tenerlas. Gracias. Desde el día que vi que los mostraste en la transmisión, me enamoré de los libros y mira, hoy me los hizo llegar. Llegaron hace un rato apenas, entonces te agradezco inmensamente que nos hayas eh, regalado estos libros. Gracias. Uh -huh. Es un tipazo, dice Lizeth Martínez, es un tipazo. Gracias, sí, es un tipazo, ¿eh? eh estaría genial. A mí me gustaría que Álvaro, Álvaro estuviera aquí en México o que yo estuviera allá en Chile, porque sé que podríamos hacer como una mancuerna buena con algún tema en específico. Creo que podrían hacer unas colaboraciones bien interesantes. Pero sé que eh, mientras vayamos avanzando, mientras vayamos creciendo y podamos ir, lograr, ir logrando cosas más eh, a futuro, podemos hacer cosas interesantes. Está muy padre los libros, los like in the world, claro que sí, y las historias ya se las voy a estar contando aquí. Uh -huh. Vamos a ver, tengo muchas gracias, mucha carne, dice, eh, ¿quién dice? ¿qué, qué, qué, qué, qué, aquí qué dice? Aquí alguien decía. Oh. A ver, aquí está es Refri Mave, Mave si sí sabe, eh, vamos a mi depa, tengo muchas cervezas y mucha carne, también están chidos los de Carlos Trejo, jajaja. Ja, ja. por eso te dije que aparte no me va a... ¿Qué? ¿Qué dice, mano? Sería interesante un podcast con los tres, Lucimón, Calavera, primera vez, gracias. Bueno, este es el relato oscuro que me habían eh, pedido que hablara de él, no crean que es como todos los youtubers. Me escribieron para que hablara de ese tema. A mí en realidad sí me escribieron. Y me dijeron que pues el caso, lo que estaba sucediendo con este caso. Pero bueno, yo ya lo estaba siguiendo en las noticias y porque me sale siempre en Twitter, me sale en Facebook, lo que comienza a ser viral. Entonces sí ya llevaba el, el caso, ya lo llevaba este, conociéndolo. Pero no quise hacer un video específico sobre eso. De hecho, por ahí alguien que es muy importante en el contenido que realizo, me dijo que hiciera un video sobre el caso de esta chica. Pero no, no, no, no quise no quise hacerlo porque pensaría que es lo mismo que, que se hizo con, con esta chica, ¿cómo se llama? Devani. Con Devani. Y no quería que la gente pensara eso. Yo lo repito, el caso de Devani fue porque comenzó la situación o la historia ...a inclinarse a los fenómenos paranormales... Uh -huh. ...o sea, tocó temas que ya eran de mi índole ...y por eso fue que la comencé uh -huh. a, a platicar. En y este no van caso, a tardar en hacerlo con este caso también. Pues mira, si no se resuelve... ...y si siguen saliendo cosas oscuras del caso... ...a lo mejor sí comienzan a, a ver personas... ...de que ya fuimos al lugar donde, fue, donde sí. tiraron a la chica que ya se apareció el fantasma, sí. que ya entrevistamos a la familia. Uh -huh. Ya saben. Uh -huh. Dice bri Power, yo lo que quiero que oxla cuente es cómo conoció a Andrea. ¿Fue por el chat o porque se toparon en la calle? Pero ese es un relato, un relato oscuro. Ese no es un relato oscuro. Me, si llaman ustedes y me cuentan unos dos, tres relatos oscuros, cuento al final este cómo conocí a Andrea. Sí. Porque es que sí. Y también Superchats, ¿qué pasó? ¿Y los likes también qué pasó? en <risa> Superchats, gente, en Superchats, apóyanos con los Superchats. Hace rato estábamos viendo una película y le decía a Andrea que así nos veía, porque la película se pues, hablaba de una pareja dispareja, de una este una güera, una güera gringa famosa estrella de cine y un, una, un hombre que era un ballet parking y que la gente inmediatamente reconocía pues que no, que no coincidía esa pareja, ¿no? Que ella muy elegante, muy, muy blanca, muy güera, muy rubia, muy extranjera y el otro era como pues prieto y aparte pobre. Entonces yo le decía a Andrea que así nos ha de ver la gente. Ay, no. a, mí no a, mí no a mí no me importa. A mí no me importa. La gente nos ha de ver así como y se pregunta. ¿Cómo es que anda con ese prieto? Todo chundo, no se viste bien y demás, porque me dicen de todas las cosas. No, sí, aquí muchas coincidimos conmigo, ¿no? Coinciden conmigo de que tú eres guapo. A mí no, no, no, no importa. Lo que Qué guapo, demás. claro que no, gente. C Cierto que sí, eh, a mí me no van a dar la razón, no. las no, no, chicas de... que sí. La verdad, no. Cierto no. que sí, digan que sí. Yo, yo sí estoy seguro de que los hombres sí se preguntan, ¿Cómo, cómo es la, este, conquistó a Andrea? Ah, pues porque también eres muy inteligente, muy. Eh, sí, muy inteligente, pues porque no. Hay hombres que son muy bonitos, muy bonitos. Pero cuando van a hablar, va qué desastre tan horrible! Entonces, no. <risa> Eso sí no me gusta. <risa> Dice, o sea, pueden ser muy lindos, muy bonitos, pero no. También el cerebro hay que ponerlo a, a, a trabajar un poquito, ¿no? Porque si no, no. Es que yo creo que tienen curiosidad los hombres. Creo que tienen curiosidad de cómo es que, que yo pueda tener una, una novia güera, como dijo un, un, vendedor, un vendedor, un vendedor en Chiapas. Ah, sí. Dijo que ella era güera. <risa> Me dijo, pues ella es güera. Entonces, eh, yo creo que tienen interés o, o les da curiosidad del por qué, ¿no? Y han, han de pensar que porque soy súper famoso, ¿Tú me consideras famoso, a que no? Pues yo, yo te veo normal. Pues que claro. Yo sí te veo normal. Pues claro. Muy inteligente. Eso fue lo que más me gustó de ti. Que pues claro. Eres muy inteligente y, pues claro. y, y tienes parla, como decimos. ¿Parla? Parla, como decimos. No es cierto, ¿no? Sí, yo no sí, tengo sí. parla. no no, sí. no crean gente que yo le estaba escribiendo, y, hola, hola, guapa. Hola, no, guapa, sí, ¿cómo sí. estás? Un poquito, un poquito. Yo te escribía eso. ¿No? No cierta gente, no le escribí eso. Yo no le he nada escribiendo. Pues, eh, con, cosas, con cosas interesantes, ¿no? Con temas interesantes y todo eso, entonces eso fue lo que me, me empezó a gustar. ¿sí? Y que tú también tienes como idea del arte y te gusta y todo eso, eso también me gustó, ¿okay? que, que te gustaba también el arte y también tienes una idea del arte, ¿no? Eso también me gustó. Dice, yo opino que... Dice, dejémoslo en que es buena gente. No, ¿qué? <risa> ¿Qué? Es el carisma. Verbo, mata, creíte, dicen por ahí. Eh, locks dijo, le dio algo de calzón. Son muy guapos y agarro puras feas. Cada quien sus gustos, dice... John dice que es muy guapo. La fama embellece, dice Heriberto Flores. Es, bueno, yo, yo sí creo Heriberto. Yo ya dije, siempre he dicho que... Cuando empecé, cuando rebasé los 100 mil suscriptores ya me empezaron a ver con otros ojos pues esos son interesadas. ¿sí? Y, y, y aún así estando yo contigo yo teniendo mi profesión yo trabajo yo gano mi propio dinero y todo aún así me dicen a mí que soy interesada contigo pero pues no es así o sea no la verdad no, él ¿verdad? tiene sus cosas yo tengo las mías sí, pero sí. lo mío verdaderamente pues sí fue porque él es muy inteligente la verdad sí eso me atrajo mucho estábamos viendo Estábamos viendo otras parejas de youtubers, este y yo le decía a Andrea, no, es que esta se me hace súper interesada. Obviamente no voy a decir de qué parejas de no, youtubers. No, qué parejas no digamos nada, porque si no nos no, metemos en problemas. Nos vamos a meter en problemas. Y así en más de una, pero, este, pero tampoco es de la pareja que ustedes están imaginando. Y sí, eh, que van a estar escribiéndola ahí. Sí, también. No, no creo, no, no, no anden diciendo cosas que no. Eran unos youtubers que ustedes ni han de conocer. Pero, pues, eh, obviamente en mi rubro, bueno, no en mi rubro, en mis conocidos, pues, sí. Entonces, sí me pareció que una de pareja, no, no una, hay varias. Ay, hay gracias. varias parejas que, que me parece que son así. Pero bueno, yo, eh, Andrea sabe este con cuánto dispongo. Siempre revisa mi cartera. Ve que no. tengo como 500, 600 pesos. Entonces, no creo que sea por, no creo que sea por, este, ¿cómo se llama? Por interés, ¿no? Por interés no es, ¿eh? Por interés, es, es segurísimo que por interés no está Andrea. Y tú te has dado cuenta ve? porque yo no te pido nada, ¿cierto? Yo no te pido nada, no, no. Sí, no, no, me pido. no, no, nada ¿Taquitos? No, no, no le verdad no me pides nada. me ¿sí? No. sí, no, gente, no me pide nada. Qué interesante eso, sí, no me pides nada. No me pides regalos, no me pides ir a lugares, no me pides, este, nada, nada, verdad, Coquita, lo que, o sea, Coca-Cola, Coca-Cola. <risa> <risa> <risa> y taquitos. Coca-Cola y taquitos, sí, de pronto, dice, se me antojaron quiero, podemos ir por, por Coca-Cola por taquitos, eso sí me lo dice pero de ahí fuera no, ¿verdad? nada no. oye, sí es cierto, eso es muy bueno qué bueno que eres así pero es, que yo, pues es que cuando uno pide o sea, cosas materiales o sea, es por la necesidad de pronto de, de querer cosas materiales y yo no busco eso de ti, a mí no me interesa eso, a mí lo que me interesa es compartir eh, lo que a mí me gusta, eso sí del arte me gusta compartirlo con él Aquí pinto, ¿cierto? como bueno, aquí yo pinto. Y eso de él me lo deja hacer aquí. O sea, eso es lo que me gusta, que podamos compartir. Y él me comparte sus libros, sus historias, y yo, pues, mi arte, mis cosas. Eso es lo que se debe compartir en una pareja. No tanto de que, ay, cómprame un vestido, ay, cómprame... No, o sea, una mujer si sí tiene la capacidad monetaria de comprarse sus cositas, lo puede hacer. Dice, aquí text, text, dice, te la van a ganar, Oxlack. No estoy, no estoy, este preocupado por eso, la verdad y también hace rato se lo dije que si está conmigo es porque quiere estar conmigo y cuando no quiera estar conmigo, pues ya fue o sea, no estoy preocupado por eso entonces creo que ya, ya estoy más maduro si sí, no, no estoy para nada como cuidándola, como viendo quién está ahí tras de ella no la, no la Si sí, de pronto obviamente si sí veo algo por ahí que Alguien la ve feo, que le dice algo, pues sí me sí me molesto, sí me pongo celoso, pero pero si ella va a estar conmigo es porque así lo ha decidido y cuando ya no sea así, pues no puedo hacer absolutamente nada. Dice aquí Refri Maver, ok, investigador, pásame el nombre y teléfono del brujo, se mira que sí hace buenos trabajos. <risa> <risa> Ah, dice que al parecer no están activas las llamadas. Sí, Ajá. están activas, ¿no? No, creo A ver, que no. alguien llámeme. No, porque mira que no, son, no, no ha entrado aquí. llamaditas. No hay... A ver, vamos no. a ver si tenemos activas las llamadas. ¿Por qué? Sí, es cierto, estamos aquí echando el chisme. Andrea, ten cuidado que no te pida, te, te tiñes de güera. <risa> este, ¿no te pidió, no. no te pidió que te tiñes de güera? No, no. No, y no me gusta. Estoy, te estoy imaginando no, de güera. No, no me queda bien yo. Mi cabello es negro natural. Y prefiero dejarlo así. No, no te lo tiñerías de no, güera. No. No, y si me pides eso, olvídalo O sea, no, no. Sí, pero no te lo voy a pedir por nada no, en especial Para que se me dan esas raíces así como se les ven No, No, no, pero. No. Está a lo mejor para un cambio. Mejor, no, mejor así, latina. Pues sí, pero... Bueno, rosa De pronto otro color, pero no No, no, no me quedaría la verdad ¿Nunca te has teñido de rubia? No ¿Nunca, nunca nunca te teñiste de rubia? No, porque con mi cabello es tan negro Se me verían mucho las raíces Entonces se vería... Es como Shakira en sus inicios Cuando ella tenía el cabello así como yo, negro Y se tiñó de rubio No, eso se le ven unas raíces y horrible. No, no. Y fíjate que Shakira hasta el día de hoy Ya es como güera, ¿no? O sea, siempre está como de buena. Sí, ahora ya ella sí se tiene, pero su cabello natural es negro, negro. Ah, sí, como Aquí. tú, ¿verdad? Uh -huh. Así negro, negro, negro uh -huh. su cabello. Sí ¿Es cierto? Shakira tenía... Shakira. <risa> uh -huh. Yo siempre le digo Shakira. Shakira tiene el cabello negro, negro, negro. Uh -huh. Así como tú. Uh -huh. De hecho, tú te pareces como a Shakira cuando, cuando tenías como 18 años, ¿no? Ah, uh sí. -huh. Sí, eso me decían. ¿Si ¿Sí te pareces a Shakira? No, ¿Y bailas no. como Shakira? Por ahí hay una foto de Shakira donde ella canta para Pepsi. Ahí me dicen que se parece mucho a mí. Ah, sí. Uh -huh. eh, entonces, si yo te dijera, oye, este, píntate lo de güero para ver cómo te bueno, ves. ¿Para qué? Pues ¿Para ver cómo no, te no, ves? No, no me voy a parecer a la. Que... ¿A quién? ¿Cuál? ¿A quién? ¿A cuál? ¿A Shakira? ¿A cuál a shakira no. O sea, nada más si ser... tú me quieres, me quieres así No oh. me vas a querer parecer a nadie <risa> por ahí Pues yo no estoy pensando en que te vas <risa> a parecer a nadie Solamente es como para ver cómo te ves No Y después como me quito ese color tan horrible, ¿no? Bueno, con respeto de todas las que son rubias, bonitas Sí, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Buenas noches ¿qué tal? Soy Eduardo de Guadalajara ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, saludos Saludos, también saludos para Andrea. Saludos, saluditos. Eh, bueno, ya tenía mucho que quería marcar, pero pues ya tengo como unos cinco o seis años siguiéndote, pero pues es la primera vez que hablo. Ah, de verdad, Ah, bienvenido mi hermano, qué bueno que llamas. Sí, de hecho, el día que habías venido aquí para Guadalajara a ver lo de la tienda de Mario, Ajá. Quería buscarte, pero ya no pude. Ok, sí, sí, ya tiene ratito eso de la tienda de Mario también. Creo que ya está, se, ya cerró la tienda, ¿no? O algo así. No, no, todavía sigue. Ah, bueno, había anunciado que, que iba a subir un video extraordinario y que con eso iba a cerrar la tienda ya por completo y que ya no iba a decir nada más que mostrar el video extraordinario. Sí, no, pero aquí todavía sigue la tienda, porque seguido paso y, y, y, y ahí sigue. Bueno, cuéntanos mi hermano, ¿qué pasó? Bueno, quería contar una historia que es verídica, que me pasó hace poco, pero también pasó, es, es la misma historia, pero va relacionada. Okay, okay. El año pasado aquí en Guadalajara hay un tianguis que es muy famoso se llama El Baratillo okay. Yo fui a chacharear y este y encontré un libro de, del exorcista de William Peter Blatty entonces pues como fue el mes de octubre yo lo, yo lo compré para pues sí, como para leerlo por el mes de terror y todo eso. Ajá. Y, y en ese tiempo yo estuve trabajando, pero salía muy tarde, salía como a las 10 de la noche y pues ya este, lo, lo leía, nada más que sí sentía como alguna sensación de miedo, de, de angustia, porque tú sabes que ese libro es un poquito... Fuerte, o la novela yo creo que muchos que están viendo la transmisión ya, ya han visto la película y es una película que sí está muy fuerte o sea tú compraste el libro bien. compraste el libro del exorcista sí ok y yo creo que hasta la fecha es de las películas más fuertes que, que existen hasta la actualidad sí sí a mí es lo que más me da miedo y entonces, en, en una noche que yo estaba leyendo el libro, pues yo vivo solo. Sí. Y el, pues, siempre me encierro en mi cuarto, pongo música de, de ambiente, de terror, lluvia, trueno, no sé para qué. Entre en el ambiente de, de, de leer el libro. Y entonces, cuando estaba leyendo el libro, recuerdo que estaba en la cena donde el sacerdote estaba hablando con, con, la, con la niña, con Riga. Sí. Y entonces, yo escuché unos, unos rasguños en la puerta. Okay. Yo te platico, tengo dos, dos gatos, pero yo pensaba que, que los había dejado encerrados. Y entonces, pues, yo, yo seguía leyendo, pero seguía un poquito, pues, con el miedo. Y entonces este, seguía rasguñando los, los libros, eh, perdón, la, la, la, puerta. la puerta, y este, pero pues yo seguía, ahora sí que, concentrado en la lectura, y seguía, seguía, seguía leyendo, pero seguido escuchaba ya rasguños o, o, o algo que estaba detrás de, de mi cuarto. Entonces, pues sí, vagamente, recordé que sí estaba... Que sí los había dejado encerrados en el patio. ¿A los gatos? Sí. Ok. Y pues ya... Ya hasta que de repente escuché así un golpe muy fuerte en la puerta. Y ya me levanté ahora, estoy enojado para ver cómo... Pues para ver si eran los gatos. Y abrí la puerta y no había nadie. Ok. O sea... Y pues... Ajá. sí. O sea, ¿crees que por haber estado leyendo el libro del exorcista, pues de pronto empezaron a pasar cosas extrañas? Yo creo que sí. Mira, yo, el, hace muchos años yo estaba en un grupo juvenil de la iglesia, donde pues sí, en la parte espiritual yo estaba muy bien. Sí. Y yo creo que a veces cuando estamos también espiritualmente, ya sea con Dios o con la, con lo que ustedes crean uno está yo creo que en armonía o en conexión con con alguien más entonces pues a mí veces sí me llevan a atacar este no sé si sean demonios o malas energías pero sí se siente una sensación diferente cuando estás eh, ahora sí que con Dios a mí me, me platicaban ahí en, en la iglesia este, que a veces cuando uno duerme con la Biblia es, que sientes muy bonito y todo, pero yo llegaba ahora sí que a, a dormirme con la Biblia sí. como si fuera la almohada y sí me llegaban a pasar cosas o sea que sí, sí, que, dime, si, que si nos ponemos la Biblia bajo la almohada ¿soñamos feo? no, yo creo que todas las personas no yo creo que ahora sí que aquí es cuestión de, de las personas, de cómo estén espiritualmente. O sea, pero tú, tú dijiste eso, ¿no? Que si te dormías con la Biblia, como almohada, so, te pasaban cosas malas. No, no relativamente como almohada, ¿verdad? O sea, lo, lo puedes dejar so, sobre el buró o, o, no sé, en un mueble. Pero si tú estás, yo creo que en conexión con Dios sí... Te puede llegar a pasar cosas, pero te digo, yo creo que a todas las personas no. Yo creo que solamente son algunas las, las personas. O sea, tú, tú dices mm -hmm. que por, si te involucras más con la biblia o con lo religioso o con el bien, como que los demonios o lo maligno comenzará a tratar de que de molestar más. Sí, de molestarte. Sí, que a lo mejor puedas volver a, no sé si estar en el pecado o estar en, en esta parte oscura, ¿verdad? Y volviendo un poquito al tema del, del exorcista, fíjate que, no sé si pueda decir marcas en tu canal. Sí, claro, hasta groserías. Ah, bueno. Este año, más o menos en, ¿qué será? Como en agosto, dieron un comercial que... Iban a dar unas películas eh, de los clásicos de terror en el Cinemex. Entonces, antes yo ya había ido a ver algunas películas clásicas como eh, Psicosis, de Hitchcock, de Gary, el eh, Viernes 13. Entonces, las volvieron a dar este mes que, que pasó de, de octubre sí. y dieron la Electropista. Y pues yo le platiqué a una novia que, pues que sí quería verla, que, que me gustaría verla, porque a mí me gusta mucho el cine y para mí es una obra de arte muy cabrona, pues, porque en ese tiempo para hacer esa película, pues sí fue, pues, muy, muy fuerte y fue muy, muy costosa y, pues, aparte estuvo hasta en los Óscares. Sí. Entonces... Mi novia me dijo que sí, que, que estaba bien, que ella me, me acompañaba y que fuéramos en el, al estreno. Cuando llegó el día del estreno, recuerdo que íbamos en el carro por la avenida Río Nilo, para los que a lo mejor nos escuchen de Guadalajara, pues ya sabrán qué cine es. Eh, había mucho tráfico. La película iba a empezar temprano a las seis, había mucho tráfico y pues ya nos fuimos como media hora de anticipación sí. y este y pues hubo un choque verdad entonces fue muy como muy fuerte el choque que o sabía había como cuatro carros que se vean este que habían chocado entonces no pudimos llegar a la función temprano y ya mejor decidimos eh, pues cancelarlo y volver otro día. Entonces, cuando vimos la cartelera, nos dimos cuenta que iba a empezar otro día, pero un poquito más tarde, hasta las 10. Entonces, pues, salimos del trabajo y pues ya eh, llegamos hasta como una hora antes y pues ya llegamos. Pero ahí sí empezaron a suceder cosas ya extrañas. Okay. Que? la función iba a esperar a las, a las 10 de la noche y empezó y ya, o sea, ya eran como 5 de las 10 y llegaron algunos empleados y ya nos dijeron a las personas que íbamos a entrar que, que no podíamos entrar ahorita que, por, que había un retraso en la función y que esperábamos 15 minutos y todos aceptamos Estábamos ya, en la sala ya entramos, pero ya cuando entramos pues estaba todo sucio. Había palomitas en el suelo, refrescos. Así cuando pues está, entras y pues no ha limpiado. Ok. Y, y, y ya pues todas las personas en, entramos, pero pues no dijimos nada. Yo, yo, yo sí, pero pues, pues, pues, pues no dije nada. Este y ya. Ya ves que, que, que antes de, de que empiece, por ejemplo, los trailers o los comerciales, las luces siguen prendidas. Este, recuerdo que llegó un empleado y nos dice que el aire acondicionado no está en, en, en funcionamiento, que si no había ningún problema. Y la verdad, casi todo el público que estaba ahí en, el, en la sala, pues eran personas ya como de 25 para arriba, casi no había chavitos ni nada, había más señores, y este entonces pues ya, pues nadie dijo nada del, del, del aire acondicionado, y todos aceptamos, y, y la película, fíjate te platico era con una versión extendida, entonces pues yo sí tenía una emoción, por medio comparar pues, qué, qué es lo de la del eh, libro pues y la película, que relativamente pues está todo bien hecho en la película, está tal cual el, el libro, entonces había muchas escenas que yo no había visto pero cuando empezó la película pues sí había mucha gente que sí se empezó a asustar, empezó a como a sorprenderse sobre todo esos gritos de las mujeres pues o por ejemplo decían que yo escuchaba susurros, que no que fuerte y, y recuerdo que algunas parejitas se levantaban y mi novio tiene un, un, un hijo como de ocho o nueve años entonces me acuerdo que que casi cuando empieza la escena de, de que esta niña empieza a tener ya eh, problemas en su, en su cabeza pues y que la empiezan a llevar los doctores ella recibe una llamada y mm, me dice ¿sabes qué es mi papá? Este, déjame ver qué, qué, qué ocupa y se sale de la sala y ya regresa y me dice ¿sabes qué? le acaba de marcar eh, fulanito o sea, su, su hijo Ajá. pero se me hace raro porque no tiene celular está descompuesto y yo tengo aquí el celular de él se lo castigué, lo tenía en su bolsa y el niño pues acuesta temprano, y ese niño pues vive en su, en su casa, el, el, el abuelo vive en otra casa, entonces pues sí se le hizo raro, entonces ella trató de comunicarse con un hermano, para que fuera para ver cómo estaba, entonces, eh, yo, yo para eso pues yo seguía solo ahí sentado pues con, con el público, viendo la película, este y recuerdo que en eso de repente en la sala se empieza a prender las luces, se empiezan a apagar y ¡pum! se apagó la película, así, en pantalla negra, verdad? Entonces muchos empezaron a, a molestarse, a decir ay, que sabe qué, este, algunos se salieron, yo me quedé esperando porque no sabía dónde exactamente estaba mi novia. Y entonces, este, ya, eh, que fueron como unos 5 o 10 minutos, ¿verdad? Que estaban ahí viendo, este, los empleados para, para ver si funcionaba. Y ya y ya llegó mi novia y me dijo, no, es que, este, mi hijo está dormido, ya fue mi hermano y, y vio que está dormido y a partir yo tengo su celular. Entonces... Este, yo le platiqué, oye, ¿te diste cuenta que, que hace 10 minutos se, se, este, se trabó la película? Y me dijo, sí, pero ahorita me dijeron los empleados que en 20 minutos, si no vuelve a funcionar la, la película, si no vuelve a reproducirse, que nos van a devolver el dinero. Pasaron 10, 15 minutos y empezó a traer la película, pero desde el principio. Y pues sí, otra vez la gente se ha con un poquito molesta. Algunos ya se habían ido. Entonces, este, volvió a nadarla del principio. Otra vez regresa un empleado y nos la pusieron en el minuto donde, donde quedó. Y ya todo estaba bien, pero este, empezó ya, ahora sí, en un momento muy bueno de la película, verdad que son los, los diálogos del del, del padre con, con, la, con la niña, que son los momentos para mí como más, más fregones tanto en el libro tanto, tanto en la película pero ahora sí se lo recomiendo más en el libro que lo lea porque pues sí se avientan unos diálogos tan más buenos que es así muy difícil explicarlo Ok. Ok. Entonces, este. Están en la escena esa, y de repente se escuchó como en el techo de la sala, que es muy alto en las, las alas, se empe empezó como a, a sonar unos crujidos, ¿verdad? Y, y la gente se estaba riendo, pero como de nervios, otros como que diciendo, ay, que. O sea, pues algunos gritando, ay, el, el Cinépolis es mejor, este. Y a ti o sea, había mucho grito, pues. Y, y risas, risas nerviosas. Y atrás sí había una muchacha que estaba asustada. Yo estaba, pues, viendo la, la experiencia, pero no estaba tan, tan enojado. Porque sentía también como una emoción, pero a la vez como, ¿qué está pasando? Y entonces empezó a prender la luz, pero seguía la, la película reproduciéndose. Y ya cuando... Cuando empezó la, el, el este, eh, cuando la esta niña vomita al sacerdote, Ajá. Aquí, se apagó la pantalla, se apagó, y, y, y se prendían, se apagaban las luces, se prendían y se apagaban las luces de la sala, así, como tres minutos. Ok. Y ya llegó un muchacho, y ya nos dijo, ¿saben qué? La película se suspende sacar saca de prender fuego la la, la el, el cuarto de predicción ok y pues sí este todo esto es como algo muy este muy raro que se me hizo pues porque ya me había sucedido que no funcionaba la película pero así que tanta cosa no nunca me había pasado y ya pues al final nos dijeron que nos iban a devolver el dinero pero sí, este, platico esto porque pues es algo así como muy, muy raro que, que, que pase cosas en, en, en esta novela, porque hace muchos años yo también vi ya que su, sucedieron cosas, tanto en el rodaje de la película, en los actores que algunos se murieron, que no llegaron al estreno y que... Cuando dieron la película en el ochenta y tanto, me parece, sí, era mucho la, la, la, el, el miedo de las personas, el sí, impacto, sí. que las personas hasta huían. Entonces, ahora 2022, que ya pasó muchos años, sí. pues también sigue siendo una película fuerte, que impacta, y pues sí, no sé, que está maldita, dice, ¿verdad?, Sí, sí, mucha gente tiene miedo a, a la película y pues qué extraño que haya pasado eso en la, en la proyección que iban a ver ustedes. ¿Y les devolvieron el dinero? Sí. Muy bien. Y ya, ya después fuimos a ver otra, pero sí este... Me quedé con las, con las ganas de, de ver la película, pero ahora sí que muchos de los que te están viendo, y no sé si tú, ¿verdad? Que Vieron la película, ya sea esta del exorcista la del exorcismo de, de Emily Rose, que les pasó que se despertaron a las 3 de la mañana. Ok. Yo, yo, no, la, yo, no, sí yo no, no la he visto. No he visto la de Emily Rose. ¿Tú la has visto? Sí, yo sí. Sí. has uh -huh. eh, despertado a las 3 de la mañana? No, pero sí da miedo. La película sí, sí. da miedo, sí. Sí, sí, sí. Ahí ahorita preguntamos a ver si alguien más ha visto la de Emily Rose. Ok, pero sí, son películas muy fuertes, ¿no? Que puede ser que la sugestión o algo, o porque si realmente sean malignas y si tengan ahí una energía negativa, pues puedan ocurrir estas cosas. Yo evito ver la del exorcista, es la que más me gusta y la que más me da miedo. Pero si la vimos. Pero, ¿no? pero la evitamos. Pues si sí la hemos visto, pero sí una, vez. una vez, una vez nada más. Muy bien, mi hermano algo que, que, que, que me pasó que se me pasó decirte fue que cuando nos estacionamos antes de ver la película digo ya pasó muchos años de que yo estuve en, en, en los grupos y todo eso y mi novia casi no o sea no nada pegada ni a dios ni a alguna religión ella dijo ay hay que presionarnos así ¿verdad? Ajá, ajá. pase lo que pase entonces nos presionamos yo tenía años que no pasaban que no te hacen así nada, pues, que no, que ni edación, ni, un, ni una oración, ni nada, y porque, fíjate, yo creo que hasta Dios no quería que viera eh, la película, porque, ya ves, dicen que abres otras puertas, otras dimensiones al ver eh, este tipo de películas, o cuando juegas a la Ouija, este, no sé, pues, antes que decían del, eh, del Pokémon, Digimon, o sea, pero ya son, son otras cosas, pues, ¿verdad? Sí. Que... Y creo que desde el 93 yo también soy del 93. Ok, ok. Ent Entonces, sí, este son, son, son creencias que las personas dicen, pero pues no sé, ¿verdad? Si sea cierto o no, pero pues por algo no la vi, pues ya. Así que me quedé con eso y no me enojé porque se había des, de, descompuesto la, la, la película ahí y a lo mejor que perdí tiempo, dinero. O sea, simplemente pues me quedo con la experiencia, eh, con la vivencia que puedo platicarla, pues, porque es algo pues hasta bonito para uno que le gusta todo esto del misterio paranormal. Y este, y pues sí, este, nomás decirte que me gustan mucho tus videos, casi no hablo mucho en el chat, pero sí este estoy viéndote cuando estoy trabajando, este, escuchando, pues sí. A mí uno de los videos que me gustó mucho fue con este Leonardo de Liberemos de la Matrix y esta muchacha creo que sea América de las que hablaba de las energías que tú atraes las cosas y de lo que platicabas antes de cómo conseguiste a tu novia pues tú mismo lo dijiste, tú la traíste. Sí, es una historia que a lo mejor ahorita contamos al final. Te agradezco mi hermano que nos hayas contado esta este relato oscuro con la película del exorcista. Oh, muchas gracias Un abrazote hasta Guadalajara queda, Buenas noches, buenas noches. Bye, Gracias, bye. bye Bye Oye, él hablaba de, de unas películas Y a mí me encantaban Estas de Alfred Hitchcock Buenísimas ¿Cuáles películas de Alfred Hitchcock? Ay, ¿cómo que cuáles? Alfred las Hitchcock. películas esas de Alfred Hitchcock Las que eran antiguamente Gracias por la llamada, tú, ya va matar... <risa> a Como el exorcista, oye, faltó, faltó que le hiciera como el exorcista sí. Uy, sí, esa película sí, a mí me dio Esa chica en ese momento que, que la exorcizan el de Emily Rose, le sale el demonio así. Uy Esa parte sí es bien ¿Sabes impresionante. Por qué, ¿Sabes por qué yo no vi esa de, de la de Emily Rose? Porque es con la actriz de, la, de las rubias ¿Cómo se llama? Sí, pero mira que a ella, a ella, ella hace ahí las, las expresiones de su rostro, o sea, se, se transforma totalmente. O sea, tú la puedes ver eh, muy graciosa y muy chistosa en otras películas. ¿Cómo se llama la de las rubias? No me acuerdo. La, ¿Las rubias cómo? Las, las, este. Esta de los negros que se vuelven... Rubia, rubias. Que se disfrazan de rubias. Eh, este, bueno, bueno. Pues, o sea, cuando la veo no, no, no puedo ponerle, este... Seriedad porque la veo como en la película de, de las rubias Pero si no has visto la de Emily Rose, deberías verla porque tú puedes ver la transformación de esa mujer. O sea, yo pensé que iba a ser un chiste y no, mira que ella verdaderamente se transforma ahí. O sea, es una ¿Dónde, dónde muy, muy buena actuación ahí en Emily Rose. Sí. Uh -huh. ¿Dónde sí. están las rubias? Dicen, pues yo yo las recuerdo en Dónde están las rubias y por eso dije, nah, no, no, no, no se la voy a creer. <risa> A mí me gustan las películas de Alberto Rojas, El Caballo. Eso era así, me dice Luis Power. White Chicks se llama Sabrina Isabel. Exactamente, White Chicks. ¿Qué son Chicks? Alexa, ¿qué es Chicks? Chicks es un series de comedia. Su valoración en IMDB es de 7.6 de 10. Y sus números de temporadas completas son de 1. Uh, no sabía eso. Yo tampoco. La de Emily Rose. Eh, te da miedo, Oxlack, un pobre gatito, a ver si aguantan todo ese tiempo. Eh, chicas, Oxlack, investigador, dice oh. Refri Mabe. Tenemos eh, mensajes en el WhatsApp que vamos a revisar en este preciso momento. Vamos Mira, a Mira, la ventana indiscreta. Esa, John, esa la vamos a ver hoy, la vamos a ver. A ver, a ver, a ver. A uh -huh. ver, ¿cómo, cuál? La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Pues, ¿qué traen con esa con esa película? A mí me encanta esa película. ¿Ya la viste? Obviamente la había hace muchos años, pero yo la quiero volver a ver contigo porque tú no la has visto. Entonces, esa. esa tú, muy... tú dijiste que no, que la viéramos, que porque se te hizo interesante y la viste es en un TikTok, buena. no que ya la habías visto hace muchos Ay. años y acaba de salir en eh, 2018. Es muy buena la película, es muy buena. ¿Tú ya la viste? Sí, es vieja, mira, mira, que ahí dicen que es vieja, mira. Pero es muy buena. Y pues, obviamente. La vi una sola vez y no recuerdo muchas cosas, pero sí recuerdo que es muy buena y con Johnny. Entonces, como tú no la has visto, yo quería verla contigo. Si yo te dije hace rato de qué trataba y tuvimos que leer la sinopsis, porque no sabías? Pues porque no me acuerdo, o sea, hay cositas que no me acuerdo, entonces era para verla contigo. Y tú, y tú dijiste <risa> que era la ventana secreta y hasta te burlaste que, que decían que la ventana indiscreta. Eh, en muchas partes, bueno, en TikTok aparece como la ventana indiscreta. Pero eh, es eh, The Secret Window o La Ventana Secreta. Ya no te creo. ¿No eres una actriz? Pues es que... Eh, yo a veces siento que Andrea es, es una actriz y que yo estoy en un programa de televisión. Debes hablar con producción a ver qué pasó. Yo, yo siento que Andrea es una actriz y que yo estoy viviendo... En, una, en un programa de televisión y que tengo cámaras por todos lados como, grabando 24, 24 horas y que ella me la mandaron y que es una actriz en realidad. Como la película de, de ese actor, ¿cómo es que se llama? La de, como la de Truman Show. Truman Show. <risas> que no se haga la loca, yo siento que sí es una actriz, ¿verdad? Uh -huh. Buenísima película también producción producción ya que ya los descubrí mándenme más dinero mándenme dinero para que podamos tener más aventuras si no voy a aburrir al público encerrado en mi casa todos los días ya voy a hablar con producción a ver qué a, a, aburro entonces necesitamos dinero para tener aventuras no sé metan más drama <risa> bueno drama no, que... drama no no drama mira no mira, mira, mira. qué súbele, súbele. No, punk, dice... Mira. <risa> es una de las cuatro... Fíjense que una vez, una vez estábamos en la calle y, este, estábamos entrando sí. el Uber, y llegó un señor y le dijo a Andrea, y Andrea volteó y yo dije, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Cómo sabe su no, nombre? Eso Fue súper extraño, o sea, fue un error de la Matrix porque, de verdad, íbamos por la calle íbamos a cruzar y pasó un tipo detrás eh, ¿Cómo fue que dijo? Hola, Andrea, algo así. O... Sí, algo así. Y yo volteaba a ver, pero el tipo siguió caminando normal. Y yo, pero yo no lo conozco. Pero eso fue súper, súper raro, súper y raro. Y un día en un, en un tianguis, yo estaba buscando revistas, todo eso, viejas, antiguas y demás. Y encontré una revista donde estaba deportada ella. Y rápido me la quitó. No, Y la escondió. Y la escondió le dije, Era, ¿eras tú? Cierto. ¿Eras tú? Dije, ¿eras tú? Y que no, no que no, no, y que vámonos, y que no sé qué. Y era una revista ahí que salía en la portada ella Era otra Andrea. Pero, no, no, no, no es como él lo dice. Era una Andrea, o sea, es que hay otra Andrea, pero era igualita, ¿no? O sea, decía Andrea, o sea, y mi apellido, ¿no? Pero dije, ¿y esto qué es? y Pues fue también muy extraño. Son fallos de la Matrix. ¿eso? Producción, mira, ya los caché. Sé que este es un programa que yo estoy en el show que que me han grabado desde que yo era chiquito. este, Mándenme dinero, o sea, que cambie de vida, millonario, o algo así interesante, para ver cómo con excesos, no sé. Ah, por, excesos. Yo les doy show, yo les doy show, pero mándenme presupuesto y ya, ya descubrí que es su actriz. Desde, desde hace mucho la había descubierto. Eh, ella piensa que, que, que todavía no me doy cuenta, pero yo sé que es una actriz. O sea, la gente que me yo creo que por eso la gente me pregunta, ¿y cómo es que se conocieron Porque ellos también han de saber que esto es un show y que me están grabando y que tú eres una actriz. Pues voy a hablar con producción, a ver qué, a ver si, pues, a ver, a ver si dan más dinero o a ver qué podemos hacer. Sí, producción. <risa> dice Oxlack Show, te vemos todas las noches, dice Dani. ¿De Oxlack Show. de <risa> Oxlack <old> Show. <risa> ¿Era una revista 3X? No, no, no. Era, no, no era 3X. Era de actores y cosas así, pero no, yo no soy de actor, actriz, ni nada de eso. ¿no? Sí, no, no era. Era como fue, fue de la Fue muy farándula. extraño, fue bien extraño. No han pasado bien cosas bien extrañas, ¿no? Era de farándula. Sobre todo con ese señor que dice que hola, André, y, y volteó de Dios. ¿Pero quién será? Sí, en la calle, en la calle le hablaba Hasta el señor iba con una señora sí. o sea, ya adulta, ¿no? Una señora como uno se siente. Se con... Sí, eran señores pero... grandes sí, y le habló. Uh -huh. Y cuando volteamos. Y tú, tú me volteaste a ver como todo como Pues raro, sí, ¿por qué? Raro. ¿Por, qué? sí ¿por, ¿por qué? ¿Por qué te conoció? ¿Por qué te conoce? Y uh -huh. el señor se siguió caminando ya así sin voltear, sin decir nada, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. No volteó ni siquiera a, me, a verme, o sea, ¿no? Como, ay, adiós, no. Parecía un robot. ¡Je, <ríe> Dice, pon, eso, tu, pon tus links, links de Facebook para saber cómo donar dinero. Ah, claro que sí, mira. Un fallo en la mano Aquí, sí. aquí va a aparecer dónde me pueden donar. Mira, ahí está el Paypal. Ahí está Oxlack oh, like, ¿Producción? producción. Producción, mándenme más dinero, háganme millonario. Y yo les prometo excesos y más aventuras y demás. Bueno, pero yo soy la que los traigo, si no, no hay excesos, no hay nada. O sea, yo ¿Cómo? traigo producción. O sea, que, que, te, tra que te traiga <risa> dinero Pero que... también quiero compartir los excesos, o sea. <risa> por eso se va por temporadas, o ¿creen que no le he cachado de que según se va a otro país y que ella vive en otro país y que yo no he podido ir a ese país, es porque ella se toma sus vacaciones? O sea, está en el programa unas temporadas y después se va. Esta a... es la tercera temporada, ¿no? Y va por temporadas. <risa> y por eso regresa, ¿Y, y ¿cómo es que yo, no ha sido posible que yo vaya a su país? ¿Cómo es posible eso? Porque no, no has querido, o sea. No, no me dejan saber... salir, yo creo que cuando ya te empiezo a tener, juntar el dinero, producción hace como gastos acá, gastos allá, una situación de tal forma, y ya no puedo, no puedo ir a Colombia, no puedo gastar eh, dinero para ir a Colombia, pero ella sí puede venir, qué coincidencia, ¿no? Sí, pues, hablemos con producción, a ver qué pasa. Dice, AZKR ah, nos mandó 20 dólares, dice, de parte de la producción, saludos al chat de los morollos. Ah, bueno, gracias, ahí vamos ahorrando. Ahí, ahí vamos, de parte de la producción. No sé, será broma, pero sí lo he pensado. Sí, sí lo he pensado, digo, no, esto, esto no me huele nada bien, esto está extraño aquí. Se Qué feo si están jugando, si están jugando con mi vida, si estoy en un programa de televisión y ustedes en realidad están en el futuro, y a mí me tienen en una burbuja. En un, Ellos son parte también de la producción. Como, como antiguo, como, y ustedes están viviendo ya la, las, no, el nuevo entretenimiento, ya, pues entreteniéndose con la vida de un ser humano que me grabaron desde chiquito. Intenta escapar, pues, pues es lo que te digo, Dani. No puedo ir a otro, a su país, porque hay trabas. Y simplemente no puedo ir. <risa> y, y bueno, también producto como el Coca-Cola, como cada rato, ¿saben? Que dice Coca-Cola, que coquita, que coquita. No, eh, Coca-Cola. Yo creo es que Coca-Cola que... Tacos, Don Pedrito. Tiene mucho dinero Coca-Cola, yo creo que sí es patrocinador <risa> de este programa. Y por eso cada rato que Coca-Cola, todos los días compra Coca-Cola. <risa> no. todos todo. Tú me dices que quieres Coca-Cola. ¿no? Porque me has viciado. <risa> pero yo aquí por agüita de, de fruta natural y no sé qué. Y se compra su cocota. Ay, de hecho, regálame un poquito. Ah, bueno, entonces no soy yo. Pues... Ya, ya hiciste sí promoción a Coca-Cola. Y mira, tú ayudas a la producción también. Dice Alberto. <risa> yo casi me siento así desde niño. También se siente vigilado. Dice Oxlack, investigador, ve al mar y quizás al final puedas encontrar una pared con una puerta y te diga, sube las escaleras, el show ha finalizado. Mm -hmm. Mi hermano, ¿qué crees? Que me da miedo el mar. Mm -hmm. Por me... eso, por eso aprovechamos los de producción para que no da, no vaya. Me da miedo el mar, no sé nadar. Eh, tengo mucho miedo a, a aprender a nadar y eso, por ejemplo. Este, pues no, a, a mí ya cuando toco agua ya, ya no puedo pasar de ahí. Yo creo que sí me tienen, me tienen encerrado. Yo también me siento así, pero mi vida no es interesante. <risa> dice Elena. <risa> dice, mi, mi vida no es interesante, entonces no. Coca con cigarros desayuno de campeones. A mí también me da miedo el mar, dice Elisel Martínez. Por ahí una sirena te toca Os, Oslan, estás es en una dimensión alterna. No, no le pongo sirenas porque no, la producción no, no alcanza para sirenas entonces saben qué es lo raro también que que yo antes de, de conocerla y, y todo eso yo siempre había querido habría había querido tener una novia que se llamara Andrea por qué quién sabe siempre dije quiero una novia que se llama Andrea que se llama Andrea y de pronto ya llegó la tal Andrea Me mandaron, pues, ¿qué puedo, ¿qué puedo hacer Y pagan bien los de producción. Vamos a sí. decirles que te aumenten a ti. ¿No te sientes mal por estar este, actuando? No. Por, por enamorarme, <risa> y que por. A lo mejor te, hasta te doy asco. Ay, eh. no. <risa> Amor, no vayas a decir más cosas, porque si no se lo van a terminar creyendo, y después que yo, que yo soy terrible, que Ponte unos blotis, güey, dice aquí Jonathan, ponte unos blotis. Ya cuando esté bien desesperado, sí, voy. A, yo creo que hay unos blotis, pero sí me da miedo mucho el mar. ¿Ya viste Terrifier <risa> 2? Es un experimento, un, un androide, estás bajo vigilancia para ver va vas funcionando. No te vas nadando así. En serio, no he visto, para la gente que a lo mejor no la ha visto, por eso no la entiende, hay una película que se llama el show de Truman, o Truman Show, es una de mis películas favoritas, está dentro de mis cinco películas favoritas, Truman Show es una de ellas, eh, y se trata de eso, de que a este personaje que es Jim Carrey, lo están vigilando desde que era niño, desde que antes de que naciera, entonces el programa se trata de su vida, y de lo que le va sucediendo en su vida, y todos los, los que lo rodean son actores, Entonces, sí, buena, buenísimo. O sea, esa está película. muy padre esa película, a mí me gusta, porque es, sí, la verdad es, es triste y es feo que jueguen con los sentimientos de, de uno. Sí, ya estaban diciendo por ahí que voy al baño y hago promoción de la prima colgada. <risa> yo, yo creo que sí, porque en el baño se tarda mucho. Y, Pero y... uno de mujer... Necesita demorarse un yo poco. Yo volteo a ver, digo, no se es? pone sus cremas, que su el cabello? No sé, demora un poquito más que un hombre, ¿no? Pues... Yo, yo creo, yo volteo a ver el teléfono, digo, ¿se está, estará hablando por teléfono, escribiendo con alguien por teléfono? Y no, su teléfono está aquí, pero se tarda mucho en el baño. Y yo no puedo concebir cómo alguien se tarda en el baño. Y yo creo que si sí estás promocionando la, la, la colgate, porque tenemos colgate, ¿qué más productos tenemos? Ahí va promocionando sus crema cremas. Y todo, pues. Yo creo que se toma su tiempo de comerciales y es cuando yo, yo hago otras cosas. Dice, <risa> te sientes como en el Big Brother. Ya me está golpeando acá abajito. Me está golpeando así con el pie. Ay, de no. que me <risa> Sí me estabas golpeando, me estabas como que, que cállate, de que se tardaba en el baño. El Tinte L'Oreal, mira, mira. <risa> Dice Cati, yo igual me tardo mucho. O sea, sí, cosas una de de mis, sí, uno se tarda mucho que el cabello, que, que las cremas, que no sé qué. Uno se demora más que los hombres. Ustedes muy, muy, muy bien que se levantan, se bañan y ya, listo, ya quedaron. Pero uno se, se arregla, uno se demora oye, más. ya vi que, por ejemplo, Zen Market también. Corazón, hace hace pocos días le dije a Zen Market, oye, oh, Zen Market, no quiere ser patrocinador del programa y este, que me apoyes con más llenes. y dijeron, sí, claro que sí, y mira, tienes razón, por eso, Zen Market es patrocinador de este programa, ya estoy descubriendo la verdad, gente, y nunca había dicho esto en vivo, eh, hoy muy me atreví, hola, buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? No, no, no, ¿cómo estás? Pues es que, ahí la gente está como que ahora muy, muy seria, nadie habla, este, digo, no, pues déjame, déjame marcar para platicar unas experiencias de las empresas donde trabajé. A ver, cuéntanos, es, cuéntanos. Es, es, es buena, son buenas historias. Mucha gente debe tener historias en empresas cuando, cuando trabajan. Oiga, oiga Gabriel, continuo. Gabriel, ¿producción no te habrá mandado ya para que deje de hablar de este tema? De que, de que estoy en un programa, no, que, manda a Gabriel, manda a Gabriel que cuente historias de sus empresas. Dile que sí, sí. porque estaba que ya, que estaba estaba ya muy caliente eso de la actuación. Y... Sí, ¿verdad? Sí, no, no. Mandaron a claro, Gabriel claro. para cambiar el, el tema. Eh. Ya los estoy descubriendo. Sí. A ver, es pues. más a Gabriel sí. le pagan un poquito más que a todos Porque, en porque claro. habla más, ¿verdad? Porque claro, Gabriel claro. habla más al programa. Claro, es que es muy buen actor. Le, le pagan, pagan más. Actor, entonces, a ver, Gabriel, utilizamos. pues. Y sí, cuéntanos a ver entonces a ver vamos a platicar este historia bueno tengo historias son muy cortas pero que sí que fueron vivencias por ejemplo cuando yo empecé a trabajar trabajé en una empresa que se llamaba Coda que desapareció hace mucho tiempo este Koda, mire, pues ahí no entré normal verdad a trabajar y este y un día eh, acomodando las cámaras porque estábamos en el área de pintura de cámaras en unas tarimas yo sentí como que algo pasó atrás de mí. Entonces, este, pues yo dije, no, pues quién sabe, va. Yo acomodé la tarima. Y ya pasaron como dos días, andábamos trabajando de noche. Y en el comedor andaban platicando que la niña, que la niña. Y dije, no, pues quién sabe. Entonces, este, pues se hace cuenta que me volvió a ir a, a, al almacén. Volví a ir otra vez a acomodar unas tarimas con patín así. Y volví a pasar, y ahora sí vi una silueta de un vestido, pero era, era chiquito, o sea, era, que sería algunos, como unos 5 o 6 años una niña. Entonces ahí donde me asusté porque ya regresé yo con los camaradas acá y les pregunté que qué onda, que, que, que de qué niña hablaban, ¿verdad? Y luego de la y ya la viste tú también, y que no sé qué, que se aparecía una, una niña ahí, pero... Haz de cuenta que la niña que yo vi Veía que Que traía por ejemplo Era como un vestido como color vino De tablones así Pero no se le veía rostro Haz de cuenta que tenía como que La tapaba, un, el pelo le tapaba la cara No, no se le veía ¿Pero tú la viste? Yo la vi, sí te digo Era, era como Como si fuera un vestido Como color vino Y recuerdo que que era un conjuntito así como cuando les ponen a las niñas una blusa blanca y el vestidito así como de tabloncillos, pero tenía el cabello largo y le tapaba la cara. Hombre, yo ese día pues eran las primeras veces que me tocaba ver algo y pues, pues yo tenía en aquel tiempo, tenía como unos 17, 18 años y es donde, donde también este, empecé pues yo a, a, a ver cosas que entraba a alguna empresa y y siempre me tocaba, me tocaba ver algo, este, después pues de ahí me salí, entre otra empresa que, que era de, de pegamentos, y ahí es de cuenta que íbamos a tirar basura, y se escuchaba un bebé en el bote grande, en el contenedor de basura, ¿adentro del, adentro, del bote se escuchaba adentro, un bebé? Adentro del contenedor, y nos fuimos a buscar, y, y no, no se veía nada, pero se escuchaba, entonces, pues nosotros decíamos, este, vamos a hablar de los vigilantes, ¿no? Y le hablamos a los vigilantes, llegaron y escuchaban también, pero en el contenedor no había nada porque hasta un chavo se brincó, de esos contenedores verdes grandes, ahí están el cartón, sí. se brincó, no hayan echado un niño, a alguien va porque sí lloraba un niño, pero no, nunca, sí. nunca encontramos nada. ¿Pero cómo y lloraba el este... niño? ¿Como un niño bebé recién nacido sí, o como un, un, bebé? un recién nacido hace recién un bebito chiquito, como si lo hubieran dejado ahí. Hay gente pues mala que abandona a los niños. Sí. Escuchaba como un bebé chiquito. Ok, ¿y, y, y si ¿sí, se metieron a revisar? Sí, se metieron, bueno, se brincó un chavo al contenedor y había cartón. Y empezaron a revisar ahí y todo, pero no encontró nada y pues yo estaba ahí escuchando también, pero voy pues, a ratito ya se fue escuchar y pues ya quedé aquí en Azuaria, pero no, no nunca, se, nunca se vio nada de, de un niño. Entonces este, también cuentan, porque ese día a mí no me tocó estar, estaban en un pasillo, estaban, este, ponle que éramos como ocho en turno, y era un cambio de turno, creo que era como las 11 de la noche. Y se quedaron ahí controlando el cambio de turno. Entonces de repente dice que todos se hicieron a la orilla. Unos, había calderas, se hicieron a la pared. Y otros se hicieron a las calderas que porque escucharon algo. Y de afuera, porque pues si estaba la fábrica, sí si estaba medio gacha, o sea, bien bien tenebrosa, muy oscura. Dicen que de, de afuera del patio pasó una pelota y luego venía un niño atrás de la pelota. Pero yo lo estuve ahí, te digo, eso me lo contaron a mí. Y que sí se veía bien, bien escalofriante. El típico niño con su con su pelito así como que de, de ¿cómo le dirán, Así como, sí, así de flequillo, de cáscara de foco, no sé cómo le digas. Sí, ¿eh? de honguito, sí de honguitos y andale y corriendo atrás de la pelota pero que se quedaron como que, como que plasmados y como que se quedaron así ¿cómo se dice paralizados vaya pasa el niño pero el pasillo era un pasillo grande no era muy, muy chiquito era un pasillo largo hasta que se desapareció en la oscuridad y ya este y ya se cuenta que que se, se pues ya se pusieron se pusieron a mover, pero era era muy muy feo trabajar ahí de noche porque también este había un una como una plataforma donde pasaba el pegamento y por abajo enfriaba el pegamento con agua de helada, eran como pastillitas. Entonces, dicen que que un chavo a veces este, nos turnábamos o nos quedábamos dormidos ahí un ratito ¿verdad? en las cajas. Pero un día un chavo se quedó solo en una hora de comida, como a las 3 de la mañana, y decía que donde va dando la. Él base donde va el pegamento, pues va caminando ¿verdad? para ampliar eso. Y ahí estaba un, una persona con un traje rojo y que tenía también lo que viene siendo barba de candado pero que estaba sentado y la plataforma se movía y él no se movía. Y se reía, se reía la persona y él, y él dice que pudo haber sido el diablo. De hecho, esa persona creo que se salió después de eso y ya tuvo, tuvo mucho miedo y, y se salió de ahí. Oye, pero ¿por qué crees que las apariciones solamente hayan sido de niños? ¿Puedes... No sé, te digo, mira, Oslan, te voy a platicar una historia que está muy buena de esa, porque mira... Ahí donde yo trabajaba, en las oficinas. Eh, haz de cuenta que no sé si conozco Monterrey, eh, está en el área de Guadalupe, se llamaba la empresa Pegarrey en aquel tiempo. Pero fíjate, un día, como nos gustaba todo eso de andar viendo, o sea, buscando pasos, ¿no? como cuando buscas, pues encuentras. Un día nos metimos a las oficinas porque los guardias. Eran camaradas y nos dieron chance de entrar porque decían que en las oficinas se escuchaban cosas. Y luego en una oficina de arriba se escuchaba que platicaban dos personas, o sea, como una mujer y un hombre, como que estaban discutiendo. Y de repente se escuchaba que bajaban el baño y de cuenta que se veía por abajo de la puerta, se veía donde tenían el poco prendido y las personas discutían, pero no se les entendía nada. Y entonces decía el vigilante, vamos, okay? y íbamos, éramos dos, y los dos vigilantes abrían la puerta, y el foco estaba apagado y no había nadie, pero sí escuchaba que, que discutían. Entonces, te digo, lo impresionante de esas oficinas es que tú seguías un pasillo, y luego abrías una puerta, y empezaba, empezaban los túneles al parecer esos túneles, no sé por qué los construyan sitias, te, sitias te, te han platicado que hay túneles bajo el cerro o así bajo las bajo la ciudad, no sé si sepas. Pues de varias ciudades de México, sí. Bueno, entonces te digo, ahí llegamos nosotros al pasillo donde terminó y abrimos una puerta y empezaba como si fueran, como si fuera una mina, vaya. O sea, ya no eran paredes normales, ya eran paredes como que de, como que de piedra. Y cuando llegamos ahí, entramos, entramos con lámparas y íbamos como si fuera como las cavernas, hace pues, Pero nos dio mucho miedo porque al ir avanzando, ya llevábamos un ratito, como unos 10 minutos avanzando y empezamos a encontrar ropa antigua tirada en esas, en esas cuevas. Y que supuestamente esa cueva daba, por ejemplo, aquí donde estoy yo, es en Guadalupe. Daba de Guadalupe hasta el Cerro de la Silla. Ah, oh, lejos. Por abajo de, sí, por abajo de la tierra. Si sí, estaba muy retirado. Te estoy hablando de ahí de donde estaba ese lugar al Cerro de la Silla. Sí está lejos, o sea, no sé, yo digo que... ¿Y todos esos túneles? ¿Se podrán entrar a esos túneles todavía? Sí, pues, te digo, la empresa sigue funcionando. Yo cuando, cuando salí de ahí, la empresa cambió de nombre, pero esos túneles están entre las oficinas. de, de O sea, termina, termina el pasillo y, y abres la puerta, como que está cancelado y de ahí haz de cuenta que son, son corredores como que, como que tienen, hace de cuenta, en, en cada, haz de cuenta, las, las, los túneles son de piedra, ¿verdad? Como si tú escarbas y haces una pasada. Pero eran muchos como si fueran como si fueran unos barrotes que están sosteniendo el camino por donde pasas tú pero te digo íbamos avanzando y había pantalones de mezquilla eh, playeras eh, había de hecho de hecho se veía como que como dices ahorita de la del, del patrocinador había coca-colas <ríe> muy antiguas okay y todo eso, no sé si las personas que construyeron comían ahí o algo, ¿verdad? pero nunca se supo nada que hubiera algún, algún animal o que se, se escuchara algo en el túnel, ¿no? pero sí que quedaba de ahí hasta el cerro de las Ok, estaba interesante eso de los túneles, me gustaría sí. alguna vez conocerlos, pero pues es que están sellados y uno no sabe qué se puede encontrar dentro de los túneles. Ándale, entonces, eh, yo digo, si ¿sí da miedo, no creas que es muy fácil, porque no sé si hayas entrado tú a ese tipo de túneles, si te sofoca, porque como está cerrado yo creo al final, y está cerrado acá, como que no corre aire, entonces, eh, nomás que le dijimos al vigilante, oye, ponle algo a la puerta, va, porque qué tal si se cierra y... Acaba la luz, a ver qué onda, qué vamos a hacer, porque si estaba, estaba, O sea que una puerta, un acceso a esos túneles estaba dentro de la empresa. Exacto. De hecho, pues te digo, era, era, era como que confidencial, ¿verdad? Pero sí, sí estaba, de cuenta, entrabas y las oficinas esas que estaban ahí, como que no las utilizaban por algo. Tenían otras oficinas acá de lado y esas oficinas estaban cerradas. Y los que nos abrían eran los vigilantes porque eran como que les habían platicado que se escuchaban cosas. Al abrir las puertas de voladas se escuchaba, te digo, cuando yo escuché que, que peleaban, peleaban una, una mujer, pero no se entendía lo que decían. Y luego ya dijo, miren, este es el pasillo. Y si sí, el pasillo no estaba muy largo, digo, era un pasillo que al, a, las, a las orillas había muchos cubículos, como que sí, con su silla y todo, así como lo de los bancos. Y luego seguíamos, seguíamos, y estamos hablando que, que no caminabas ni, no sé, 100 metros, con y terminaba una, donde empezaba la puerta, ahí es donde abrían, ahí empezaban los túneles de volada. Ok, bueno, espero que si todo va bien, si producción manda dinero, por ejemplo, pues yo creo que me gustaría ir a Monterrey, eh, mucha gente de Monterrey allá, estaría bien hacer un una reunión y también conocer algunos lados ahí sobrenaturales. Un, unos unos lados, porque te, si hay muchos lugares, de hecho acá se, se manejan en el cerro muchas minas, o sea, hay muchas muchas entradas, hay muchas cuevas, que, que mucha gente no conoce, y pues yo cuando cuando íbamos al cerro que estaban los chavos, sí, sí distinguíamos muchas entradas, y eran entradas chicas, nomás que pues te digo, si no conoces, da miedo, Da miedo porque si sí hay osos, o sea, si sí han bajado osos, a, no sé si hayas visto a comer a las casas así que están cerca de los... Sí, de sí. Los sí, sí. Bajan y los andan osos. ahí los osos, o sea, si sí te puede, pues más que todo tenerle miedo a eso, a que, que ver algo acá, pero pues yo digo que si hay este osos, debe de haber sí. algo, algunas criaturas. ¿no? No sé. Pues sí. Muy bien, mi hermano Gabriel Aguilar. Gracias por la llamada. Gracias por platicarnos estas okay. historias sobrenaturales. Sí, no, pues, este, un saludo muy, muy, para los dos, Andrea. Hola. Saludito, Gabriel. Y, mm. Ahora, ahora lo, lo ando viendo, porque ves que sigo avanzando onda, con lo mío. Ajá. Ahora lo ando viendo hasta en YouTube. Y de hecho hasta he podido mandar mensajes. Y me pongo yo, bueno, es, es el canal a mandar paranormal. Ajá y, es, y es ese es el mío ya ha mandado saludos hace rato. este de hecho iba a mandar un iba a mandar un, un este ¿cómo se llama un comentario de, del chavo del de que como gobernación ahí no no dijo nada se me dice que la producción lo mandó a, <ríe> a a veces sí muy bien bueno no pues mi hermano nos vemos y y mucho gusto en, en saludarlos Saludos. Ya sabes que aquí estamos. Gracias, vale. Ale. Que estés bien. Bye. Bye, Andrea. Bye. Bueno, ya la, <risa> la producción mandó a Gabriel así. Gabriel, llama, llama. Este, cuenta una historia de unos niños ahí fantasmas. Bueno, claro, tocaba a desviar la, para la situación desviarla. por la película. Es que el show debe continuar. No creo que se me va a olvidar esto. No, es la primera vez que lo hablo abiertamente. Andrea ya se lo había hecho saber. Pero fue bueno, la primera vez que abiertamente les digo esta situación eh, no crean que se me va a olvidar voy a seguir actuando yo también normal como si todo esto fuera real tú eh, eres parte del show déjate llevar nada más ahí te vamos trayendo cositas sorpresitas pues, producción más dinerito entonces, producción vamos a ver sí producción no sé una <risa> nueva temporada más temporadas y todo una nueva temporada con con más aventuras Ábranme otros espacios, otros otros viajes, por eso yo no, yo no he ido a Europa, por eso yo no he ido a Colombia, por eso me prohíben la entrada a Estados Unidos, o sea... Es no que sé. eso es en otras temporadas, amor. Eso es de, en Esas otras de otros sets, ¿verdad? hicieron sí, sí. otros sets. Claro, es que están armando todo para a ver si, si se puede abrir más, más, más sets, más, más temporadas, entonces toca todo de a pocos. Bueno, bueno, pues ahí está gente, ya son dos horas de transmisión, eh, es la 1.32 de la madrugada, y pues ya saben, ya saben, este, estoy viviendo en una realidad alterna, estoy en un show, de Oxlack Show, se llama esto, y los que todos ustedes a lo mejor también son, producción, mándenos más, más actores en el chat, ellos son todos actores, ellos hacen parte de este show. Producción, haga, mándenme más más seguidores en las redes sociales. Producción, ya ya estuvo bueno del drama, ya cuántos años me tienen que bloqueado, que baneado. De Show, mira, patrocinado por Coca-Cola. Producción, hágame, sí. hágame un, un youtuber así grande, famosón, con excesos. Yo, yo voy a dar show, lo prometo, lo prometo pero no es que bueno show, entonces, ¿no? entonces debe, debe, debe haber más más eh, más gente viendo y todo eso para que sea más controversial ¿tú? bueno entonces <risa> descansen buenas noches gente <coughs> mañana ya me empezaré ya tenía que viajar a tecate pero pues no voy a poder viajar a tecate <risa> Entonces, desde mañana me empiezo a, a poner otra vez de, de regreso al contenido, a los videos, a las transmisiones, empiezo a acomodar todas las cosas para pues para seguir, seguir echándole ganas en esto que me apasiona mucho, que son los temas de misterio, paranormales, el compartir contenido con ustedes, las redes sociales y aprender y compartir muchas, muchas cosas más. Los quiero mucho, Descansen. un abrazo para toda la gente que me apoya en Patreon, gracias a toda la gente que me apoya en los superchats, a la gente que me apoya en PayPal, gracias a todos por su buena vibra, por los likes, y que llegamos a 74 likes, no puede ser. Pero bueno, los quiero mucho, descansen. Yo quiero mandar saluditos. A ver. Bueno, yo quiero mandar saluditos como siempre. A Coca-Cola. A Coca-Cola, al Café Nescafé a, no, mentiras, no, no, no. Yo quiero mandar saluditos a, a Da Punk. Que siempre es muy chistoso con sus comentarios. Un saludito a Beatriz, a Emea, a Maru, a Alice Martínez, a Kenia, a Katy, a Luna, si está por ahí Luna, que no, no la he visto. A José, a quién más, a Pau, a María de Jesús que me estuvo saludando, a Carlos B, a Ghost, mmm, ¿quién más se me va por ahí, a John, mmm, a Yo Opino Que, que también me estaba saludando. Y bueno, a el resto que se me olvidan, pero siempre los tengo presentes. Eh, muchos saludos y nos vamos a seguir viendo. Muchos abrazos y que tengan buenas noches. Nos vemos mañana, gente. Descansen. A Pantene. Buenas noches. Bye. Cada noche...